Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al primer Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Gabriela y hoy seré la presentadora del taller eh, titulado Teams para mejorar la eh, experiencia educativa, Microsoft Teams, el cual estará a cargo de Andy Lizarbe Jurado, Andy es docente a tiempo completo del área de Humanidades, es especialista en creatividad e innovación con más de cinco años de experiencia como docente. Antes de pasar contigo Andy, eh, quiero indicarles que al finalizar el taller habrá una breve encuesta y también habrá una ronda de preguntas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat y luego Andy las responderá. Recuerden también que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag, que lo tengo acá arriba, hashtag eh, FIEUPC2021 y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Innovación Educativa UPC, en Twitter como Innova Educa PE, y en nuestro canal de YouTube Innovación Educativa UPC. En nuestro canal además estamos publicando todos los videos de los de esos tres de ayer, de hoy y de mañana también van a estar todos los videos en nuestro canal de YouTube. Algunas sesiones hay en simultáneo, ahorita por ejemplo hay dos más, así que no se preocupen porque ahí los van a encontrar todos. Eh, así que anímense a, seguir, a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, sin más, Andy, te damos la bienvenida. Adelante. Gracias, Gabriela. Muy buenas tardes con todos. Voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Eh, el día de hoy vamos a ver un taller que es Microsoft Teams para mejorar la experiencia educativa. Eh, y antes de empezar, quisiera, quisiera que me ayuden con una, una pequeña encuestita eh, para ver si eh, han trabajado o no con esta herramienta, para ver si conocen o no conocen esta herramienta. Sí, eh, ¿para qué? Para ver eh, justamente eh, si voy de cero, paso a paso, o de repente eh, voy un poquito más rápido y, y me centro en algunos temas eh, que quieran eh, de repente tocar, ¿no? Entonces me gustaría, por favor, que, que respondan esta, esta breve encuestita. Sí, que se las que puse aquí el link en el chat. A ver. Eh, gracias por responder, están respondiendo. Bien, bueno, como veo aquí, en la, justamente en, en esta pequeña encuesta, que eh, todos conocen la herramienta, bueno, la mayoría conoce la herramienta. Entonces voy a empezar eh, y voy a trabajar... Eh, de manera más, más eh, eh, acelerada en algunos pasos que son directamente eh, básicos para pasar a, los, a, otros, a otros mucho más elaborados ¿sí? bueno, eh, el objetivo de este, de este taller es fomentar el trabajo colaborativo virtual entre alumnos y docentes utilizando esta, esta herramienta que es el Microsoft Teams justamente para mejorar eh, la experiencia educativa virtual, ¿no? que es la que nos, nos compete justamente. Vamos a ver algunos otros eh, objetivos específicos, como el crear, diseñar y gestionar un ambiente de trabajo educativo virtual eh, eh, usando justamente esta herramienta. Eh, simplificar el trabajo colaborativo virtual entre alumnos y docentes. A ver, voy a sacar mi, mi, mi cámara para que se pueda ver. Eh, mejorar el ambiente colaborativo ¿no? Eh, entre alumnos y docentes e integrar aplicaciones y servicios de Microsoft Teams para mejorar la experiencia educativa. Esto es sumamente interesante porque eh, Microsoft Teams también nos va a permitir eh, trabajar con otras aplicaciones que no son eh, necesariamente de, de Microsoft, ¿no? sino de, de, de otras empresas. Eso lo vamos a ver eh, más adelante. Eh, eso es un poco el temario que vamos a revisar el día de hoy. Eh, ¿Qué es Microsoft Teams? Para hablar un poco de, de la herramienta. Eh, ¿Cómo acceder a Microsoft Teams? ¿Sí? Eh, ¿Cómo crear un equipo o una clase en Microsoft Teams en esta herramienta? Eh, ¿Cómo crear canales dentro de un equipo? Los canales vienen a ser como subgrupos del de grupo grande que necesitamos este, crear para poder interactuar. Eh, ¿Y cómo comunicarnos con otros usuarios? ¿Cómo eh, escribirnos con otros usuarios? Eh, cómo crear y adjuntar y compartir archivos, que es, una, que es una, una posibilidad bastante interesante, justamente ayuda mucho al trabajo colaborativo. Y finalmente, cómo agregar aplicaciones a tus clases eh, ¿no? para mejorar justamente toda esta experiencia, eh, que es la, la parte final. Eh, como este es una, un, un taller eh, en el que justamente voy a mostrarles procedimientos, eh, sí me gustaría que eh, si tienen alguna duda me interrumpan para que no dejemos todo al final, porque puede ser que en la parte inicial tengan alguna duda de, de cómo ingresar eh, o cómo crear un equipo. Y si no, si no se absuelve esa duda en el momento, probablemente eh, al final ya, ya eh, se haya perdido. ¿no? Entonces, eh, por ese motivo no habría problema si, si me interrumpen en el, en el proceso. Muy bien. Eh, ¿Qué es Microsoft Teams? Bueno, por lo que veo, eh, todos lo conocen, pero bueno, ¿no? Microsoft Teams, según eh, el CEO de Microsoft, eh, nos dice que es una plataforma unificada de comunicación y colaboración en la nube que combina el chat, reuniones de video, notas, Office, ¿no? El suite de Office, Planner almacenamiento de archivos, incluida la colaboración de archivos, e integración de aplicaciones, es decir, todo esto, todo este paquete nos ofrece en una sola herramienta que es Microsoft Teams. Este servicio integra nativamente, o se integra nativamente con el paquete de productividad de Office 365. Para nosotros que somos profesores de la UPC, eh, contamos con el Office 365, ¿no? Justamente es todo este suite eh, de correo electrónico, eh, de almacenamiento en la nube, eh, Office, ¿no? Entonces, eh, tenemos, eh, por, justamente por ser docentes de la UPC, ya tenemos este, este paquete de Office 365, ¿no? ¿Y qué pasa si yo, se eh, no sé, dicto en otra institución que eh, no utiliza eh, Microsoft, de repente utiliza Google? Eh, ¿Puedo utilizar Microsoft Teams? Sí, también, es una herramienta gratuita. Eh, la única diferencia va a ser que eh, eh, Office 365 se va a unir con Microsoft Teams de manera nativa, ¿no? Eh, mientras que la versión libre o gratuita eh, no va a ser tan completa, ¿no? Pero eh, para fines de, de, del ejercicio o de, de, de la, del taller que vamos a trabajar, no habría ningún problema, ningún inconveniente, ¿no? Lo único que necesitaría es una cuenta Microsoft, ¿no? Que sería Outlook, Live eh, o Hotmail, ¿no? Eh, bien, entonces vamos a empezar con hablando un poco de las ventajas de Microsoft Teams. ¿Qué ventajas nos da Microsoft Teams? Eh, nos da las ventajas de acceso a las herramientas de comunicación. Eh, inicialmente, Microsoft Teams eh, fue creado en el 2017 para trabajo en, eh, en empresas, para el trabajo remoto. ¿sí? Microsoft diseñó justamente... Teams para el trabajo remoto, fue enfocado específicamente en lo que es el, el trabajo empresarial remoto, ¿no? Eh, y recién hace un par de años que eh, Microsoft empezó a, eh, a sacar herramientas para brindar clases, para dictar clases, y a partir justamente de la pandemia, eh, este proceso se, se aceleró mucho más, ¿no? Y hay instituciones que utilizan eh, Microsoft Teams eh, como herramienta eh, educativa, ¿no? En este caso, en la UPC nosotros utilizamos, eh, nuestra herramienta principal es el Collaborate, ¿no? El Blackboard. Eh, pero hay otras instituciones que sí utilizan Microsoft Teams, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otra ventaja tiene el hecho de utilizar Microsoft Teams? Eh, Nos da mayor productividad y colaboración. Esto es sumamente importante porque... Eh, porque para nosotros trabajar diferentes eh, herramientas en una clase, muchas veces necesitamos entrar a diferentes eh, espacios, ¿no? diferentes aplicaciones o páginas. Entonces, eh, Microsoft Teams nos va a brindar esa posibilidad de, de unificar, justamente de centrar el trabajo eh, dentro de esta misma herramienta y obviamente de trabajar de manera colaborativa. ¿no? Y justamente ahí viene, ¿no? ayudar a centrar el trabajo, eh, aumenta la transparencia. Eh, eh, aumenta la transparencia, incluso, eh, por ejemplo, yo lo utilizo mucho en mis clases para eh, trabajos en equipo y eh, a, a, trabaja eh, o aumenta mucho, o, o es muy, muy interesante el tema de la transparencia porque si se trabajan herramientas virtuales, se puede ver el avance de cada uno de los alumnos, o sea, qué ha hecho qué, eh, qué alumno, ¿no? qué parte ha modificado cada uno de los alumnos. Entonces, eh, eso aumenta mucho más la transparencia para ver temas de participación y trabajo en equipo, ¿no? Eh, después también nos da la posibilidad de tener trabajos o espacios de trabajo personalizado. Esto es, también es sumamente interesante porque una vez que nosotros creemos un espacio para nuestra aula, vamos a poder personalizar este espacio, ¿sí? Vamos a poder personalizar, eh, vamos a poder eh, eh, personalizarlo de acuerdo a la necesidad de cada, de cada clase, ¿no? Y finalmente la colaboración de otras aplicaciones de Office 365, ¿no? Eh, Microsoft Teams se integra nativamente con todo el suite de Office, como lo decía en un inicio, ¿no? Es decir, vas a poder trabajar Word, Excel, PowerPoint, eh, blog de notas, todo dentro de la plataforma Teams de manera nativa. Pero además, eh, Office, eh, o mejor dicho, Microsoft Teams, nos da la posibilidad de trabajar con otras aplicaciones que no son necesariamente de Microsoft, ¿no? Como por ejemplo, eh, YouTube, eh, modo, Genial, y, y cualquier aplicación que, que esté eh, en la web, ¿no? Que esté en, en Internet, se puede trabajar eh, con Microsoft Teams, ¿no? Entonces, es una herramienta muy, muy interesante, bastante potente, que eh, nos puede abrir algunas posibilidades, ¿no? Yo voy a mostrar un poco cómo, cómo se trabaja, cómo he venido trabajando eh, esta herramienta desde mi experiencia. Bien, eh, para empezar vamos a eh, ver cómo acceder a Microsoft Teams. ¿Sí? ¿Cómo vamos a acceder a Microsoft Teams? Y básicamente eh, lo podemos hacer de dos formas. Eh, la forma más común es escribiendo en el navegador, ¿no? en el navegador de Google, eh, Microsoft Teams. Y entramos a eh, la primera opción que nos dice Iniciar sesión en Microsoft Teams, ¿no? Entonces, no sé si ustedes puedan hacer. Yo voy a, voy a empezar a trabajar eh, compartiendo. Un segundo. Ahí está. Entonces, aquí... Eh, Escribimos Microsoft Teams en Google. Nos van a aparecer diferentes opciones. Entro a la opción de eh, iniciar sesión en Microsoft Teams. ¿Sí? Y te va a aparecer esta, esta opción. Entonces, eh, Microsoft Teams tiene eh, otra de las ventajas, de las grandes ventajas que tiene Microsoft Teams, es de que es eh, multiplataforma. ¿Sí? Es decir, eh, puedes trabajar con, con Microsoft Teams eh, desde un dispositivo móvil, eh, desde el escritorio, desde una PC o también desde eh, la web, ¿sí? Desde el mismo navegador. Entonces, eh, va a depender de cuáles, cuáles son las preferencias de cada, de cada eh, docente, ¿no? Y cuáles son las necesidades que tiene. Eh, en este caso voy a hacer la demostración con eh, el, la web, ¿sí? porque es la más eh, accesible, se podría decir, ¿no? Porque todos eh, que tengan una computadora, que puedan entrar a Internet, y que se conecte a, a, a, a un navegador, pueden acceder a Microsoft Teams, ¿no? Obviamente, siempre la versión eh, de escritorio es la más completa, hay unas pequeñas eh, diferencias muy, muy sutiles, eh, que es básicamente en la parte final de añadir aplicaciones, que se va, que se va a notar un poco la diferencia a, a, ahí, eh, pero en, en, en todo lo demás es, es muy similar, ¿no? Y bueno, y la versión de, de móvil, la versión para celulares o para tablets, sí es una versión un poco más limitada, eh, porque no tiene todas las opciones, ¿no? Aparte por el espacio que se tiene en un, en un teléfono móvil, ¿no? Si estamos trabajando desde un iPad o desde una tablet, eh, mi sugerencia es que utilicen la versión eh, web, ¿no? La versión de, de, de navegador, porque es mucho más, mucho más completa. Entonces, entro acá en iniciar sesión, ¿sí? Eh, y aquí me va a pedir que me loguee, ¿no? Entonces, entro eh, mis, mis credenciales, eh, pongo mi cuenta y una vez que ponga mi cuenta... Eh, me va a eh, abrir la aplicación. ¿sí? Entonces, tengo acá mi aplicación. Bueno, yo ya lo tengo ya este, pre predeterminado. Contraseña. Ya un segundo. A ver si tienen alguna consulta. No sé si pueden entrar. Ahí, ahí está, ya, ya, ya pude entrar. Una vez que se loguean, una vez que se loguean. Eh, bueno, aquí a mí me aparecen todos mis, mis todos mis equipos, pero seguramente a ustedes les va a aparecer eh, un poco vacío si es que no tienen, si no han trabajado antes con Microsoft Teams, ¿no? Les va a aparecer probablemente eh, dos opciones, nada más, eh, las, dos, dos, dos cuadraditos. ¿Sí? Eh, pero a mí ya me aparecen mis equipos, ¿No? Porque yo, yo vengo trabajando con esta herramienta. Muy bien. Eh, esa es la forma de, de, de acceder a, a, a Microsoft Teams, ¿No? Desde el navegador. Eh, si lo quieres para una versión de de escritorio, le pones descargar ahora. Una vez que le pongas a descargar ahora, se va a descargar la aplicación. Una vez descargada la aplicación, haces el mismo procedimiento. Ingresas tu cuenta de, de, de correo, de eh, de Microsoft, y eh, tu contraseña, y ya podrás acceder a, eh, a la aplicación. ¿no? Entonces, eso sería eh, básicamente eh, eh, la primera parte de cómo acceder a eh, Microsoft Teams. ¿no? ¿Hasta aquí alguna, alguna consulta, alguna dificultad? ¿No? ¿Ninguna? No, Andy, este momento todo claro. Aún no tenemos preguntas por el chat. Ok. Gracias, Cristian. Bien, ahora vamos al siguiente punto. Crear un equipo en Microsoft Teams. ¿Cómo vamos a crear un equipo en Microsoft Teams? Para nosotros poder trabajar en Microsoft Teams, tenemos que crear un equipo. ¿sí? Eh, cada cuadradito que ven aquí en mi pantalla es un equipo, ¿sí? Un, un equipo diferente. Entonces, bueno, ellos le llaman equipo de trabajo, ¿no? Eh, pero nosotros igual vamos a tener que crear un equipo para cada clase que tengamos. ¿no? Entonces. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para mis clases. Como les pueden ver acá, eh, hay cada, cada, cada cuadradito, ¿no? Cada equipo tiene un código que es el, el, la sección que dicto, ¿no? Entonces, eh, yo tengo una clase o un equipo, ¿no? Y cada cuadradito representa una clase o equipo. Entonces, es necesario para trabajar con esta herramienta, es, primero lo, lo primero que tenemos que hacer es crear un equipo, ¿sí? crear un equipo o clase, que es lo que va a ser lo mismo para, para eh, justamente la herramienta, ¿no? ¿Cómo creo un equipo? Una de las formas de crear un equipo de manera sencilla es, van aquí a la parte superior derecha y eh, va, va a salir una opción que dice unirse a un equipo o crear uno. En este caso, como yo soy el docente, yo voy a crear un equipo, ¿sí? Eh, si yo fuera un alumno, también iría a esta parte para unirme a un equipo, al equipo o al salón que ha creado el docente. En este caso yo voy a crear un equipo, justamente voy a crear el equipo para, para, eh, el, para este taller, ¿sí? Probablemente a ustedes les aparezca estas opciones, ¿no? Crear un equipo, unirse a un equipo. Entonces ponen crear un equipo, ¿Sí? Y cuando pongan en crear un equipo, les va a aparecer estas cuatro opciones. ¿Sí? El tipo de equipo. ¿Cuál va a ser el tipo de equipo que, eh, que, que vas a crear? Entonces, Microsoft Teams nos da estas cuatro eh, opciones. Vas a crear una clase. Vas a crear una comunidad de aprendizaje profesional. Eh, un grupo, un equipo de docentes. ¿No? O un equipo, un grupo de entretenimiento eh, eh, de esparcimiento, no sé, ¿no? Actividades escolares, puede ser. Entonces, vas a elegir cuál es el tipo. Dependiendo del tipo que tú elijas, vas a tener algunas opciones que te va a ofrecer Microsoft Teams. En este caso, voy a tomar el caso de la clase. ¿no? Le haces clic en, ese, en, en este icono de la clase y te va, lo primero que te va a decir es créale un nombre a este equipo. Entonces, le voy a poner taller... Microsoft Teams. Ese va a ser el, el nombre del equipo. ¿sí? Y abajo te pide que le pongas una descripción que puede ser opcional. ¿no? Entonces ahí, si quieren ustedes, le pueden poner una descripción. ¿sí? Y después ponemos siguiente. Una vez que pongan siguiente, se va a crear el equipo. Y aquí una vez que se cree el equipo, eh, te va a dar la posibilidad de agregar alumnos a este equipo, o incluso de agregar docentes. ¿sí? Acá hay dos opciones, agregar alumnos o agregar docentes. ¿sí? Entonces acá nosotros podemos agregar alumnos o agregar docentes. Si estás eh, eh, trabajando con el correo, con un correo institucional, no sé, por ejemplo, en el caso del UPC, si estamos trabajando con nuestro correo UPC, yo quiero agregar alumnos, eh, voy a poder tener a la, a acceso a la base de datos de todos los alumnos de la universidad. Entonces yo voy a poder agregar aquí cualquier alumno que tenga un correo de la universidad. ¿Sí? Eh, la forma de agregar eh, alumnos a tu equipo es a través del de el código del alumno. Por ejemplo, voy a poner un código. Si ¿Sí? uh, ¿sí se dan cuenta ahí, mira, yo pongo U uh, y empieza a salir una opción de eh, códigos, ¿no? Entonces, todos son las opciones de códigos que tenemos. Entonces, si yo pongo un número, U42, por ejemplo, me van a salir todos los alumnos que tienen el código U42, ¿no? ¿Sí? Entonces, si pongo eh, U2002 o U20, me van a salir todos los U20, ¿no? Y así puedo ir agregando a, eh, a los alumnos a el equipo, ¿no? Eh, incluso lo puedo hacer por nombre, ¿no? Si yo pongo el nombre, por ejemplo, aquí miren pongo Andy, me van a salir los correos que tiene Andy, ¿no? Entonces, yo puedo ir agregando eh, por nombre también, ¿no? Eh, simplemente escribo y busco... Aquí me van a aparecer todos los correos, eh, o mejor dicho, todas las personas que tienen un correo institucional en la universidad, ¿sí? Esa es una de las, de las ventajas que tiene trabajar Teams con eh, correos institucionales, ¿no? Y si en caso no, no estoy trabajando con un correo institucional, estoy trabajando con un correo particular... Eh, después va a haber una opción para agregar eh, eh, cada, uno, cada uno de los invitados, ¿no? Entonces esta es una primera parte para agregar personas a nuestro equipo y también podemos hacer lo mismo con profesores, ¿no? Si el curso lo dictamos eh, dos profesores o tenemos un AD en el curso o de repente tenemos este, un curso compartido, podemos poner también aquí el nombre del profesor, ¿no? Ponemos el nombre del profesor y lo agregamos. ¿Cuál es la diferencia entre alumnos y profesores? La diferencia básicamente está en el rol que van a jugar dentro del equipo que tenemos nosotros. El alumno tiene un rol justamente distinto, va a tener solo unas opciones, mientras que el profesor va a tener otras opciones, es como si fuera un administrador. El profesor va a tener opciones de agregar alumnos, de quitar alumnos del equipo, mientras que el alumno no, el alumno simplemente va a ser un participante, ¿ya? no va a ser un administrador del equipo. Entonces yo ya puedo ir agregando desde aquí, o si quieren también, eh, pueden omitir. Eh, ¿Qué pasa? Muchas veces sucede que eh, eh, está genial esta opción, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo dicto un curso, pues, de, no sé, 60, 70, 40 alumnos? No voy a estar digitando uno por uno, ¿no? Y, y si tengo cinco, seis secciones, me voy a demorar, pues, un montón para digitar cada uno de los, de los códigos eh, de mis alumnos, ¿no? Entonces, si quiero, puedo omitir, ¿sí? Y, eh, y después ya voy a, voy a crear una invitación para que pueda unirse todos mis, eh, todos mis alumnos a la clase. ¿no? Por ejemplo, yo cuando creo una, un salón, por ejemplo, aquí ya creé este, este grupo. Este es el, el dashboard no para trabajar justamente. Y aquí está el dashboard eh, eh, inicial. Así es como se les va a presentar su equipo, su grupo. ¿sí? Y si yo regreso aquí en la opción de equipos, se van a dar cuenta que ya se creó este equipo. Está aquí al final, ¿Ve? Taller FIE MT. ¿sí? Entonces, si yo le hago clic, voy a entrar. Y esto es cómo se nos va a presentar eh, estos, estos equipos. ¿Sí? A ver, acá tengo algunas consultas. Eh, aquí me dice Cristian, ¿No? ¿Debo agregar uno por uno? Sí, debes agregar uno por uno, Cristian, pero también hay, eh, si tengo una lista de correos, podría agregarlos todos de una vez. Esa opción de, de, de poner la lista de correos, se puede hacer, este, eh, Christian, eh, pero hay una opción mucho más sencilla, que es la, la que les voy a, les voy a comentar. Eh, ¿Qué pasa si yo ya creé mi grupo, no? Y, y no y son, pues, muchos alumnos los que tengo que agregar y voy a agregar manualmente, uno por uno, me voy a demorar la vida. Entonces, ¿cómo hago para que mis alumnos entren en esta sección? Una opción, la más sencilla, es invitarlos, invitarlos a que se junten o se agreguen a esta sección, que es bastante sencillo. ¿Ya? Eh, Ahora les muestro justamente, si no, eh, cómo invitar. ¿Cómo podemos invitar? Eh, esto, una vez que haya creado mi sección, aquí eh, pongo en más opciones, en la parte de aquí, en los tres puntitos. ¿sí? O aquí en la parte superior derecha, debajo de, de, de la imagen, pones. También te va a salir la opción de administrar el canal. ¿sí? Pongo aquí y una vez que pongo aquí, viene en estos tres puntitos, me va a aparecer la opción obtener vínculo. Al equipo, obtener un vínculo al equipo. Este es el link de invitación para el, eh, eh, el equipo. ¿sí? Y justamente voy a compartírselos para que ustedes eh, puedan entrar a este, a este equipo. ¿sí? Este es el link de invitación. Si quieren, pueden ir entrando para que vean cómo, qué opciones tenemos para trabajar aquí. Eh, ¿sí? Si son docentes, yo UPC los invito a que lo hagan desde su cuenta, desde su correo de PC, para que sea mucho más eh, accesible, ¿no? Eh, a ver, acá tengo alguna otra pregunta. ¿Qué tipo de equipo creo? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ah, eso creo que ya lo expliqué, ¿no, Es eh, eh, Básicamente, eh, la, la recomendación es que crees equipos de, de, de clase, ¿no? Y las diferencias son las opciones que te van a dar, ¿no? Por ejemplo, aquí en este equipo de clase, eh, tengo estas opciones, ¿no? Eh, eh, blog de notas de clase, tareas, calificaciones, ¿no? Que yo sé de paso, estas no las vamos a utilizar, pero blog de notas de clase probablemente sí. Por ejemplo, aquí, eh, Cristian eh, me acaba de mandar una invitación de que se está uniendo al, al, al equipo, ¿no? Entonces, como yo veo quiénes están uniendo a mi equipo? Le hago clic aquí en estos tres puntitos, pongo administrar equipo, ¿sí? Y aquí voy a ver los miembros y las al costado solicitudes pendientes. Yo entro aquí a solicitudes pendientes y aquí puedo ver quiénes tienen, quién me están solicitando entrar a este equipo, ¿no? Por ejemplo, acá cristian me está solicitando entrar. Le pongo aceptar y ya voy a agregar a cristian ¿no? Si tuviera 40, 50, 60, simplemente le pongo aceptar todas y acepto todas las solicitudes eh, sin mucho, sin mucho trabajo, ¿no? Eh, si, ¿Qué pasa si por ahí hay eh, algún alumno que tiene algún inconveniente y no puede entrar porque el link no le funciona? Muchas veces suele pasar. Eh, ¿Puedo agregarlo manualmente? Sí, puedo agregarlo manualmente. ¿no? ¿Cómo lo agrego manualmente? Aquí en la parte superior derecha van a ver que dice agregar miembro. Si le hago clic en agregar miembro, aquí me va a aparecer esta opción que, que me apareció inicialmente cuando creé el equipo. ¿no? Entonces acá puedo poner el nombre del alumno o el código del alumno. Y eh, le pongo agregar y, y, y ya estaría agregándolo manualmente, ¿no? Miren aquí justamente eh, eh, Cristian que se ha agregado, ya le aparece aquí como eh, miembro del equipo. Y justamente se acuerdan que les comentaba del de rol de docente y alumno, ¿ya? Este justamente es el rol que vamos a ver aquí, miren, ¿ve? Este eh, a, a Cristian que se ha juntado como alumno, tiene el rol de miembro del equipo, ¿no? Pero si él fuera docente, tendría el rol de propietario, ¿sí? Tendría el rol de propietario. Entonces, aquí podemos ver esa opción, ¿sí? Entonces, esta es una manera eh, bastante, bastante sencilla de poder eh, invitar a nuestros alumnos a que se unan a nuestro a salón de clases, ¿no? Para estar evitando meter eh, o, o agregar alumno por alumno, ¿no? Porque es demasiado tedioso. Aquí tengo otra invitación, otra solicitud de Yane, por ejemplo, ¿no? Voy a aceptarla y ya está agregada al equipo, ¿no? Y aquí me van a aparecer los miembros del equipo, ¿sí? Bien, bueno, la recomendación eh, antes de, de que empiecen a enviar la invitación a sus alumnos, ¿no? Eh, sería que primero eh, configuremos un poco nuestro, nuestro salón de clases, ¿no? Configuremos un poco nuestro salón de clases para... Eh, poder eh, recibir a los alumnos ya con una configuración eh, mucho más eh, vistosa ¿no? entonces vamos a ver aquí algunas opciones que tenemos para eh, trabajar eh, la, la presentación de nuestro, de nuestro equipo eh, bueno, la, la primera sería aquí cambiar un poco la imagen del icono del, del equipo, del grupo del, o de la clase si ustedes pasan el cursor por, el, por este cuadrado de la parte superior izquierda eh, y le, hay un, van a ver un lapicito ¿sí? entonces cambiar imagen de equipo dicen, ¿no? entonces le hacen clic a cambiar de imagen de equipo y aquí les van a salir diferentes eh, iconos para que ustedes puedan cambiar eh, la imagen ¿no? es más ustedes pueden agregar una imagen si es que quieren personalizarla ¿no? y si no de aquí pueden ustedes utilizar alguna imagen ya predeterminada ¿no? entonces elijan la que más les guste voy a elegir yo esta Vamos a elegir si sino... no... Y eh, incluso acá podrían poner esto, ¿no? Para algunos que les pueda servir. Secundaria superior, no sé. Eh, incluso podrían ponerle algún asunto, algún asunto de qué trata este equipo, ¿no? Eh, no sé, matemáticas, educación física, ciencias, otros, ¿no? Y en base a eso te van a salir las opciones, ¿no? De iconos Vamos a ponerle. Una vez que ya esté puesto... Eh, le pones actualizar ¿sí? guardar los cambios y ya se actualizó aquí el icono ¿sí? eh, esto yo lo recomiendo que lo hagan eh, porque si tiene muchos equipos como, como es en mi caso ¿sí? eh, si tiene muchos equipos y todos son TF, TF, TF se van a perder ¿no? no van a saber cuál es cuál eh, y bueno a menos que tengan escrito el, el, el código del salón ¿no? pero igual va a ser un poco tedioso estar leyendo cada uno de los equipos entonces para mí es una manera mucho más sencilla ponerle un, un icono a cada salón para reconocerlo de manera más fácil, ¿no? E incluso personalizar el nombre, ¿no? Para eh, trabajarlo eh, de una manera más sencilla y yo poder identificar de manera más rápida cuál es, eh, con qué clase estoy trabajando, ¿no? Eh, ¿Cómo personalizo el nombre? Otra vez entro aquí, eh, le hago clic aquí en, en, el, en el lapicito y aquí el nombre de la clase, ¿se dan cuenta? Aquí puedo modificar el nombre de la clase. Entonces yo puedo ponerle un texto... O incluso puedo ponerle un icono si quieren hacerlo mucho más lúdico, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pongo un icono? Eh, aprieto las teclas eh, Windows y punto. Y si pongo Windows y punto, me van a aparecer estas opciones de, de eh, iconos. Entonces, yo puedo ponerle un par de iconos si quiero, ¿no? Está personalizado, pongo actualizar y eh, ya, ya está actualizado, ¿de? ya puedo identificar de manera más sencilla eh, qué clases qué clase, ¿no? Qué, qué, qué personalización tiene cada una de las clases por sus iconos, ¿no? Eh, después, ¿qué más puedo hacer? Eh, otra, otra cosa que puedo hacer es dar una bienvenida, ¿sí? Poner una bienvenida, poner una bienvenida aquí en, en, en la parte principal para que los alumnos sepan de qué va esto, de qué se trata, ¿no? Y no simplemente entren y no sepan qué están haciendo. Eh, ¿Cómo doy una bienvenida? Pongo acá en la parte inferior. Que dice nueva conversación. le hago clic a nueva conversación. Y aquí se va a desplegar una barra de chat. En la que yo voy a poder eh, escribir. Como si fuera eh, una publicación. Eh, pero acá me van a dar algunas opciones de personalizar mi, eh, mi mensaje. ¿sí? Entonces aquí si yo le hago clic. Puedo personalizar el formato. ¿Sí? El formato. ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo ahí, bienvenidos, ¿no? Al taller. ¿Sí? Eh, puedo darle eh, formato a este bienvenidos ¿no? Puedo ponerle negritas, puedo hacer la cursiva, puedo hacerla subrayada, ¿no? Tachada. Puedo cambiarle el color de la fuente. Eh, puedo cambiarle el tamaño de la fuente, puedo ponerle grande, ¿sí? Eh, el párrafo, puedo darle varias opciones, ¿sí? Eh, incluso, puedo darle la opción aquí en Nueva Conversación de si va a ser un anuncio o si va a ser una conversación nueva. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo acá, anuncio, se va a desplegar un título mucho más grande, ¿no? para que yo le dé eh, eh, otro, otro, otro mensaje, ¿no? Hola, por ejemplo, ¿no? Y miren, aquí incluso me da la opción de personalizar el fondo, el color, si quiero puedo cambiarle de color de fondo, o incluso le puedo poner una imagen, ¿sí? Elegir, elegir una imagen. Puedo cargar una imagen de, de las que yo tengo, o puedo elegir una ilustración que ya está precargada pre, eh, aquí en, en Teams, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner esta, ¿no? Entonces, ya, ya creé aquí mi anuncio. Entonces, una vez que yo termine de eh, poner mi anuncio, bienvenidos al taller, estimados alumnos, ¿no? Al curso eh, o al taller de eh, Microsoft Teams. Una vez que yo ya lo tenga listo, puedo utilizar esta opción de publicar en varios canales. Es decir, si yo tengo varios, varios salones y les voy a dar una misma bienvenida, ¿no? Puedo, puedo hacer clic aquí para dar la opción de eh, poder trabajarlo en varios en varios canales, ¿sí? Y no estar escribiendo lo mismo en cada uno, sino me dan la opción de, de ponerlo en eh, este mismo mensaje en todos. Eh, o, en todo caso, si ustedes lo quieren personalizar para cada, para cada uno, pueden dejarlo así, ¿no? Entonces, ya dependerá de, de cada uno de ustedes, ¿no? Eh, entonces, voy a... Voy a, dejar, ¿no? voy a dejarlo así. Entonces, una vez que ya esté, ya esté terminado mi mensaje, mi anuncio, voy a, a publicarlo. ¿sí? ¿Cómo lo voy a, publicar? ¿Cómo voy a publicar? Vengo acá en la parte inferior izquierda, perdón, inferior derecha, y van a ver una flechita que mira hacia la derecha que dice enviar. Si yo le doy clic aquí, ya lo envié. Ya está publicado. ¿Sí? Y esto va a estar publicado como un anuncio. Entonces, los alumnos que entren, ¿no? Eh, ya van a ir viendo este anuncio, ¿no? Y van a saber de qué trata este, este equipo, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras cosas que podríamos eh, trabajar antes de invitar a los alumnos, ¿no? Eh, a ver, por aquí creo que alguien más entró. Me ha llegado, creo que una solicitud. Sí, aquí está. Bien, ¿no? Entonces, eh, ustedes si entran, eh, si, si es que han entrado, se pueden, pueden ir observando y se van a dar cuenta que ustedes pueden reaccionar a estas publicaciones, ¿sí? Si pasan el cursor por esta publicación, se van a dar cuenta que les da la opción de reaccionar, ¿no? Puedes poner un like, un corazón, ¿no? Una cara, una carcajada de sorprendido, de triste, de enojado, ¿no? Incluso te da la opción de más opciones, ¿no? Que es lo que quieres poner ahí, ¿sí? Entonces, puedes incluso responder este anuncio, ¿no? Entonces, esas son las opciones que se tienen, ¿no? Bien. Eh, para comunicarnos dentro de este, de este, de este espacio, ¿sí? Este, este, esta primera opción, viendo un poco la interfaz de Microsoft Teams, este, esta, este, este, esta clase tiene en la parte superior... Dos opciones, una que dice publicaciones y otra que dice archivos, ¿ya? En la parte que dice publicaciones es como un Word de eh, Facebook, ¿sí? Es como un Facebook, una fanpage, en el que todo lo que ustedes publiquen va a quedar aquí, va a quedar aquí grabado. Todas las, las publicaciones que hagan van a quedar aquí, ¿Sí? Entonces, eh, este es como nuestro, nuestro fanpage, ¿no? De la, de la clase. Todo lo que se escribe aquí va a quedar. Eh, después tenemos el espacio que es archivos. En el espacio archivos es justamente donde vamos a iniciar el trabajo colaborativo. Esto lo voy a ver un poquito más adelante. Primero quiero mostrar la interfaz. ¿Sí? Y, eh, y en la parte izquierda, debajo del de, eh, nombre de nuestro taller, van a encontrar tres opciones. La primera es blog de notas de la clase, tareas y calificaciones. Tareas y calificaciones son eh, opciones, bueno, en verdad, blog de notas, tareas y calificaciones son opciones básicamente para quienes dictan a través de Microsoft Teams. Microsoft Teams tiene la opción también de, de dar clases virtuales, o sea, te sirve como una plataforma eh, de clases virtuales. ¿no? En mi caso, yo no lo utilizo porque yo eh, utilizo Blackboard, ¿no? Bueno, como todos los docentes del UPC. Eh, pero bueno, pero también hay, hay una opción que eh, eventualmente, ¿no? Si se llegara a caer Blackboard, porque eh, puede pasar, ¿no? Que se caiga Blackboard y no tengo cómo dictar mi clase, puedo eh, utilizar Microsoft Teams como una alternativa. De hecho, eh, eh, ya han habido algunos ciclos. El ciclo pasado me pasó que se cayó, eh, justo cuando tenía una clase, eh, se me cayó el, el Blackboard, no podían entrar. Eh, y como yo utilizaba ya esta herramienta, eh, les escribí a mis alumnos, justamente les puse un anuncio como este, ¿no? Chicos, el, la clase va a ser desde, desde Microsoft Teams. Y aquí mismo creé mi clase y mi, ahí mismo hice mi clase, ¿no? Entonces, les da, les da esa opción también Microsoft Teams, ¿no? En este caso no voy a ver esa, esa, esa, ese, esa opción porque no es, no es parte del, del taller, sino más bien me voy a enfocar en herramientas que nos pueden, nos pueden ayudar a mejorar nuestra clase, ¿no? Como Microsoft Teams, como apoyo, ¿no? Eh, y estas tres opciones, como les decía, son más para cuando se dicte una clase. ¿Por qué? Porque si nosotros dictamos una clase, podemos tener un blog de notas de clase. O sea, podemos pedir a nuestro delegado, o nosotros mismos, o cualquier alumno, que nos ayude a tomar notas de clase, ¿no? Y pueden crear guardadas ahí, ¿sí? Como un, como un repositorio de notas de clase. Eh, incluso pueden tener la opción de subir trabajos y yo poder calificarlos, ¿no? Eh, pedir tareas, como en Blackboard se piden actividades... Y el centro de calificaciones funciona muy parecido a Blackboard, ¿no? Puedo calificar también las tareas, ¿no? Pero estas tres opciones no, como, como les digo, no, no viene mucho al caso de trabajar eh, en este taller, ¿no? Eh, entonces, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos el, el, el, el general, ¿no? Los canales, el canal general. El canal general es el salón completo, ¿no? Es, es el canal en donde están todos, eh, eh, todos los... Todos los todos los alumnos, ¿no? el salón general, ¿no? Por ahí Cristian me dice que eh, eso le pasó y justo fue el que lo habló. Sí, ¿no? Sí, sí, suele pasar, ¿no? De hecho, de hecho la universidad eh, eh, nos da la opción de utilizar Teams, eh, bueno, para los profesores de UPC nos da la opción de utilizar Teams si es que el Blackboard eh, se llega a caer, ¿no? Ah, y ¿por qué también es interesante utilizar Teams, ya que lo mencionas, este eh, Cristian? Por un tema de seguridad, ¿sí? Por un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque qué pasa si yo quiero utilizar este Zoom o quiero utilizar este eh, Meet o a cualquier otra herramienta para hacer mi clase, ¿no? Para salvar mi clase, porque eh, a fin de cuentas, este, eh, la tecnología está siempre propensa a alguna falla, ¿no? Y escapa de nuestras manos. Nosotros no, no podemos trabajar, bueno, y la universidad tampoco, no eh, No podemos, este, eh, trabajar cuando hay alguna falla, una caída de, de, de, de de algún servidor de, de, de Blackboard, ¿no? Blackboard es una herramienta mundial y muchas veces se puede caer, ¿no? Entonces, este, eh, trabajar con Microsoft Teams nos da uh, mucha más seguridad porque como ustedes han visto al momento de yo agregar eh, personas al, al canal, ¿sí? Al momento de agregar al equipo, ¿sí? Aquí me va a dar la opción de eh, trabajar con solo eh, eh, personal, alumnos, profesores de la universidad, ¿no? Entonces, ¿puede agregarse alguna persona eh, invitada, extraña, que no tenga cuenta UPC? Sí puede hacerlo, pero es mucho más difícil que esta persona se eh, entre a nuestra, a nuestro, a nuestra clase eh, que, por ejemplo, si trabajamos desde Zoom, desde eh, Meet o desde cualquier otra plataforma porque eh, no podrías eh, revisarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, yo tengo aquí a, a las personas que se han unido yo puedo ver quiénes son estas personas, cuál es su correo electrónico, ¿Ve? Aquí me sale el, el correo electrónico institucional, ¿no? De cada una de estas personas, ¿sí? Me sale el correo electrónico institucional, incluso me pueden salir más datos. Entonces, esto te da una seguridad, ¿no? De que estas personas son obviamente de la institución y no eh, son este, externas, ¿no? Entonces, por una cuestión de seguridad, también este, es, es, es muy, muy buena esta herramienta, ¿no? Eh, para que no, no hayan eh, ajenos que entren a nuestra clase, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Qué más? Eh, nos ha pasado también, eh, bueno, me ha pasado a mí, eh, a ver, aquí me dice Cristian, eh, ¿tiene un tiempo límite comparado con, con Zoom? Buena pregunta, Cristian. Esto es una otra gran ventaja que tiene Teams. Teams no tiene ningún límite para las personas que tienen el, el suite office. O sea, por ejemplo, para nosotros que trabajamos con Microsoft, no tenemos ningún límite. Nosotros podemos hacer reuniones de todo el tiempo que queramos con la cantidad de personas que queramos, ¿no? Eh, Microsoft Teams está más o menos aguantando 250 personas por, por clase, ¿sí? Eh, a más, porque no, no hay un límite específico, y tenemos un espacio de grabación, porque también podemos grabar las clases, eh, de hasta 10 gigas en la nube, o sea, es un montón, ¿no? Es bastante, es bastante, bastante, bastante espacio, es bastante eh, eh, recomendable, ¿no? Eh, y qué sería la ventaja de Zoom, ¿no? Porque, y a mí también me surgió justamente cuando yo eh, trabajé, empecé a trabajar esta herramienta, ¿cuál es la diferencia con Zoom? Bueno, Zoom, por si, por si también, eh, bueno, por si no, no conocen, Zoom es una herramienta también de Microsoft, ¿no? Microsoft también es, eh, es dueño de Zoom. Pero, ¿cuál es la, la diferencia entre Zoom y, y Meet, no? ¿No? Eh, Microsoft Teams, la gran diferencia es que no es solo una plataforma para eh, dar videoconferencias, sino también es para trabajo colaborativo. Como les decía al inicio, esta es una herramienta que se ha creado para trabajar el trabajo remoto, trabajo colaborativo, que es lo que voy a mostrar ahora. Eh, y Zoom más bien ha sido una herramienta eh, solo para eh, videollamadas o videoconferencias, ¿no? Eh, ¿Por qué las instituciones o muchas instituciones utilizan Zoom en vez de Microsoft Teams u otras herramientas? Y es por el, ban, eh, eh, el, el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda que utiliza Zoom es eh, menor a cualquier otra eh, herramienta de eh, videoconferencias, ¿no? Eh, el ancho de banda que utiliza Zoom es, es bien, bien, bien pequeño, por eso es mucho más accesible trabajar con... Eh, con Zoom, porque bueno, además, teniendo en cuenta que en el contexto en el que vivimos con un Internet muy limitado, ¿no? Que se cae constantemente, ¿no? Entonces, eh, Zoom, por eso es una muy buena alternativa, porque si vas a hacer una videoconferencia, ¿no? Eh, y quieres una, una herramienta ligera, ¿no? Eh, que, que consuma poco ancho de banda, Zoom es una buena alternativa, ¿no? En cambio, Teams, Blackboard, Meet y otras herramientas sí consumen mucho más ancho de banda, ¿no? Pero también te dan muchas muchas otras posibilidades, ¿no? A las que te da Zoom. A ver, Karina me comenta acá, Andy, al estar con alumnos, solo se ve en la parte izquierda del dashboard, la opción general, ¿no? Eh, ¿A qué te refieres eh, con esa, a eso, a esa opción general? Al estar con alumnos... Andy, lo que pasa es que no visualizo en la parte izquierda canales, ah, lo de notas. A tener el rol es... de alumno me dices. Exactamente. Karina. Sí, sí, efectivamente, como ustedes, efectivamente, como ustedes tienen el rol de alumno, no van a visibilizar, o no van a ver lo que yo estoy viendo porque yo tengo el rol de docente. Pero sí. justamente para que vean la diferencia, les voy a cambiar el rol, ¿sí? Y me sigan. Les voy a poner propietarios, ¿sí? Y eh, ya ahora sí ya tienen el rol de propietarios, lo único que tendrían que hacer ustedes sería actualizar, si es que están desde la web, actualizar su web, eh, si están desde la aplicación, actualizar la aplicación y ya podrían ver las mismas opciones que yo estoy mostrando porque eh, ya ahora son eh, eh, propietarios de, del grupo, ¿no? Eh, Johnny me pregunta, ¿se puede elaborar exámenes? Eh, sí, eh, dentro de esta plataforma, aquí en esta opción, si tú trabajas con Teams, o sea, bueno, si quieres trabajarla para editar clases, eh, sí, tiene la opción de crear eh, eh, actividades, exámenes, quiz, eh, sí, e incluso te da la opción de calificarlas. ¿Ves? Si tú entras aquí a la opción de tareas, eh, aquí te va a dar la opción de, de poder trabajar, ¿no? Puedes empezar y puedes crear aquí, ¿eh? No, yo en este caso no tengo ninguna, pero puedo crear, ¿eh? Puedo crear una tarea, un cuestionario, incluso puedo crear desde un archivo existente, ¿no? O sea, un documento que ya previamente yo ya tengo elaborado, puedo trabajar desde ahí, ¿no? Eh, y una vez que yo creo una tarea, por ejemplo, me va, a dar, me va a dar diferentes opciones, ¿no? El título de la tarea, instrucciones de la tarea, puedo personalizar el texto de las instrucciones, los puntos que va a tener la tarea, 20 puntos, ¿no? Eh, incluso puedo asignar la tarea no solo a un canal, o mejor dicho, no solo a un equipo, sino a varios equipos, ¿no? Eh, si yo tengo varios equipos, yo puedo eh, agregar a varios equipos, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo otros, otras tareas, otros equipos y puedo, puedo agregarlos, ¿no? Eh, a, esto también me puede decir a quiénes, para quiénes va a ser esta tarea, si va a ser para todos o para un grupo de alumnos, la fecha de vencimiento, la hora de vencimiento, ¿sí? Puedo agregar las tareas en los calendarios de los alumnos, que es otra opción que ahora vamos a ver también, eh, eh, Puedo publicarlo también en la, en la parte de general, ¿no? En, en, en esta parte de publicaciones, que es como el fanpage, y ahí va a salir la, la tarea que tienen, ¿no? Eh, y puedo editarlo, ¿no? Puedo guardarlo y eh, yo puedo poner ahí, ¿no? Puedo asignar, puedo cargar algún archivo, puedo editar. Te da bastantes opciones, es bastante, bastante eh, amigable, ¿no? Eh, ¿Sí? Incluso puedes crear también cuestionarios, ¿no? pequeños cuestionarios. Eh, una vez creada la tarea, puedes corregir desde aquí misma, desde la misma plataforma también. ¿no? Eh, así que es una buena, una buena alternativa para, bueno, si es que quieren dictar o si es que utilizan esta herramienta para dictar. ¿no? Eh, muy bien, ahora vamos a continuar viendo eh, para qué nos sirven estos iconos de la mano izquierda. En la mano izquierda ustedes pueden ver varios iconos, ¿no? Hay seis iconos, ¿sí? Entonces, estos iconos nos van a servir para lo siguiente. El primero es la actividad, ¿sí? Aquí en este primer icono vamos a ver cuál es la actividad, o sea, qué están haciendo nuestros alumnos, qué, qué están haciendo todos nuestros alumnos. Todo lo que hagan ellos va a quedar registrado aquí, ¿sí? Si me dieron like, si me vieron, no me vieron, ¿no? Me va a quedar registrado aquí. Por ejemplo, aquí me dice, ¿no? Se, Karina se unió, al taller, ¿no? A este grupo, ¿no? Aquí me dice, este, eh, ella es la profesora Yane, creo, si no me equivoco, eh, ¿no? Yane ha, eh, le ha, ha puesto a reaccionado con una carita feliz a tu publicación, ¿no? Y así me van a salir todas las, las actividades que se haga en este, en esta aula, ¿no? En, este, en esta clase. En la, segundo, en la segunda opción vamos a encontrar una nube de, de conversación, que es el chat, básicamente, ¿no? Aquí vamos a encontrar todos los chats que tenemos, ¿sí? Eh, aquí pueden encontrar, bueno, yo en este caso tengo varios chats, por que yo, yo he venido trabajando con esta herramienta, pero aquí pueden encontrar todos los chats que ustedes tienen, ¿no? Eh, después, en este tercer icono es el icono de equipos, aquí van a encontrar todos los equipos que ustedes tengan, ¿sí? Todos los equipos que ustedes tengan, probablemente a ustedes les está apareciendo esto nada más, ¿no? Esto nada más. Eh, y, eh, pero conforme ustedes vayan creando equipos, van a ir eh, eh, agregando esto, ¿no? Eh, después está la opción de tareas, esto siempre cuando hay alguna tarea que hayan dejado, hayan asignado, ¿no? Les va a aparecer aquí, eh, si no no, no, no les va a aparecer nada, ¿no? Como les comentaba, como no utilizo yo esta herramienta para, para evaluar, no, no, no, no trabajo mucho con esto, no yo lo hago directamente desde Blackboard, pero si quisieran, pudieran utilizarla también, ¿no? Después vamos a tener la opción de calendario. Esto es una opción interesante porque al esta, eh, al Teams estar eh, con tu cuenta de, de, de, de, Microsoft, el calendario también se va a unir a tu Teams, ¿no? Entonces, si tú programas clases, si tú programas eh, eh, reuniones, se van a eh, linkear justamente con las actividades que tengas en tu calendario, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, ¿no? pues, puedes agregar alguna actividad, si yo tuviera alguna clase, si tuvieron una, alguna tarea para los alumnos, también lo puedo poner y, y esto le va a salir en, a todos en su calendario, ¿no? dependiendo de la cuenta con la que se hayan logueado. ¿no? Eh, y esta es una opción bastante interesante. ¿no? <ríe> si quieres hacer algún recordatorio, también lo puedes poner aquí y así a los alumnos no solo les va a llegar una notificación por Teams, sino también les va a llegar una notificación a su correo electrónico diciéndoles, pues, este... Fulano, tienes una tarea o tienes una clase o tienes una actividad que hacer, ¿no? Entonces, esta es una herramienta también bastante, bastante usada, ¿no? Y finalmente tenemos la opción de llamadas, que este es súper interesante. ¿Por qué? Porque Microsoft Teams también nos permite hacer llamadas. Nosotros podemos llamar a, a algunas personas. Eh, bueno, en este caso, como trabajamos con alumnos, no es muy recomendable. Eh, pero bueno, si trabajaran con algún profesor para alguna coordinación, por ejemplo, yo en mi curso en taller de creatividad, yo edito el curso de taller de creatividad y ahí nosotros trabajamos con ads, ¿no? Entonces eh, necesitamos estar en constante comunicación con los ads. Entonces yo tengo un, un, un, una clase, un grupo de ads, ¿no? De los ads que trabajan conmigo. Entonces sí, con ellos sí trabajo la parte de llamadas por teléfono, ¿no? O videollamadas, porque, bueno, sí necesitamos a veces coordinar algunas cosas, ¿no? En el caso de alumnos, bueno, no, no lo recomiendo, ¿no? Porque podría estar este, llamándolos por teléfono, ¿no? Estaría complicado. Pero bueno, se les muestro la opción para que vean alguna posibilidad que le puedan, le puedan dar, ¿no? Como les estoy mostrando la, la herramienta es bastante, bastante completa, ¿no? Johnny me pregunta, ¿en el chat se pueden adjuntar archivos? Sí, Johnny, eso lo, eso lo voy a mostrar ahora, ¿sí? Eh, esa es una, una herramienta bien interesante. Ahora, ahora les muestro cómo. Bien, y... Eh, y después, después tenemos eh, la opción de eh, trabajar con subgrupos. O sea, yo tengo mi clase, ¿no? Y dentro de mi clase yo tengo mis grupos, grupos de alumnos, ¿no? Grupos de alumnos. Eh, por ejemplo, no sé, pues somos 40 y tengo eh, 8 grupos de 5 alumnos cada uno, ¿no? Entonces, eh, yo puedo también aquí dentro de mi clase formar grupos para que ellos puedan trabajar, ¿no? Así como, no sé, pues, si trabajamos por Zoom o trabajamos por Blackboard, nosotros podemos crear equipos de trabajo para que nuestros alumnos entren a sus equipos y puedan trabajar en sus equipos, ya, de la misma manera, podemos también crear equipos, eh, pero equipos de trabajo permanentes, o sea, para que ellos trabajen en ese espacio, eh, solo ellos, ¿no? De manera eh, personalizada, incluso sí. ellos pueden personalizar su propio, su propio espacio de trabajo, ¿sí? Eh, ¿Cómo creo equipos de trabajo? Eh, la forma de crear equipos de trabajo es bastante sencilla. Yo entro aquí eh, en la parte de, de, de los tres puntitos al costar del nombre del taller. Y aquí me va a dar la opción B, agregar canal. ¿sí? Eh, Teams le dice canal a los sub-equipos. Yo pongo agregar canal y aquí me va a decir cuál es el nombre del canal. Y aquí le puedo poner, pues, grupo 1, ¿no? El nombre del grupo que desee, ¿no? Aquí la descripción y aquí le puedo poner la privacidad. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque te da dos opciones. Te da de que sea estándar o de que sea privado. ¿Cuál es la diferencia? Si yo pongo que este grupo sea estándar, cualquier alumno que está dentro de este salón de clase va a poder entrar a este equipo o a este grupo. Sí. Pero si yo le pongo privado, si yo le pongo privado, Solo los alumnos que yo quiero que estén en ese grupo 1 van a poder estar. Y nadie, los otros alumnos, nadie va a poder ver este grupo. ¿sí? Es un grupo privado. Entonces, bueno, yo generalmente les uso el tema del grupo privado porque este, yo los hago trabajar dentro del, de cada grupo. Entonces, para que no esté el tema de que se están saltando de grupo en grupo, ¿no? eh, solo ellos van a poder visibilizar su grupo y se van a poder quedar con su grupo y así van a trabajar en su grupo sin la eh, el problema también de que alguien entre alguien ajeno entre a su grupo no entonces yo siempre pongo esta opción de privado no pero bueno si ustedes gustan también le pueden poner abierto y no hay ningún problema no entonces yo por ejemplo pongo siguiente ya voy a crear el canal no voy a crear el primer grupo y una vez que cree el primer grupo me va a dar la misma opción que me dio cuando creé el salón que me va a decir agrega alumnos no qué alumnos van a estar en este grupo sí no sé, yo puedo ir buscando también de manera manual, ¿no? Eh, cada, cada integrante, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a, voy a poner a Cristian, ¿no? Eh, ah, y una cosa interesante, antes de que me olvide, es de que, eh, ¿se acuerdan ustedes que cuando yo creé el salón, el salón, el, el, la clase, yo ponía U, ¿no? Y me aparecían todas las cuentas de la universidad que tenían U, ¿no? O ponía U20 y todos los códigos de los alumnos que tenían U20. En este caso, si yo pongo U o pongo 20, no me aparece nada. ¿Por qué no me aparece nada? Porque este grupo solo va a jalar eh, alumnos que estén inscritos dentro de la clase Taller FIEMT. ¿sí? Si no está inscrito dentro de la clase, no va a poder ser parte de este grupo. Justamente para ver el tema de la seguridad. ¿no? De que no, no cualquiera puede entrar a los grupos, sino solo las personas que están dentro de mi clase. Y, por ejemplo, sí me van a aparecer las personas que están dentro de la clase, como Cristian, por ejemplo, ¿no? O como Yane, me van a aparecer, y Ellos sí me están apareciendo. Entonces, yo puedo elegir, ¿no? Y pongo agregar. Y eh, aquí pongo listo y ya está agregado al grupo. De esta misma manera, también puedo agregar a profesores, ¿no? Pongo listo y ya está agregado al grupo, ¿no? Entonces, aquí en este caso... Voy a agregar otro miembro. Si quiero, si quiero agregar a otro miembro a este grupo, me olvidé de agregar a alguien a este grupo, ¿no? y quiero agregarlo, pongo aquí el costado de los tres puntitos. Agregar miembro. Y lo voy a poner a Cristian, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y una vez que ya esté aquí, ya está agregado. Cierro y ya están, ya está Cristian y Yane ya están, ya forman parte de este grupo, ¿no? Entonces, así puedo crear eh, varios grupos, ¿no? Agregar canal. sí ahí es aquí, ¿no? Tres puntitos. Agregar eh, canal. Y eh, aquí pongo otro, ¿no? Grupo 2. ¿Sí? este lo pongo. Voy a dejarlo en estándar para que vean la, la diferencia. ¿Sí? Agregar. Y aquí estoy creando otro grupo. Otro subgrupo, ¿no? Del grupo 2. Y aquí, miren, se pueden dar cuenta. El grupo 1 me aparece con un candadito. ¿Sí? Porque ese es privado. Y el grupo 2 me aparece sin candadito porque es abierto. Eh, si tú o los que tengan rol de alumno, solo van a poder ver el grupo 2, pero quienes tienen rol de profesor van a poder ver los dos grupos, ¿sí? Y si estuvieras en el grupo 1, solo vas a poder ver el grupo 1, ¿sí? Porque eres parte de ese grupo. Entonces, eh, estas son las posibilidades de, cre de crear estos eh, subgrupos, ¿no? Una vez que yo haya creado un subgrupo, un grupo, ¿no? Eh, cada grupo va a tener un espacio de trabajo personalizable, muy parecido al, a la clase general, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Aquí, este grupo 1 tiene la misma opción de publicaciones y archivos que, eh, que en la clase general, ¿no? Aquí en la clase general también tenemos publicaciones y archivos, ¿sí? Entonces, el grupo 1 también tiene estas dos opciones, publicaciones y archivos. Entonces, aquí ellos van a poder publicar, ¿sí? Y trabajar sus archivos, ¿no? Por ejemplo, Aquí escribir, hola, ¿no? Y lo publico, ¿sí? Y todos los integrantes de este grupo van a poder ver esta publicación, ¿sí? Entonces, esto solo lo van a ver los integrantes del grupo 1 y no van a ver los integrantes de otros grupos, ¿sí? Entonces, esta es una forma de trabajar en equipos. Dentro de, eh, bueno, hasta aquí alguna, alguna consulta, ¿no? Creo que ninguna. Muy bien. Bien, ahora vamos un poco con lo que nos comentaba Johnny, ¿no? En el chat se pueden adjuntar archivos, me decía. Y sí, Johnny, miren, eh, una de las, otra de las opciones eh, que nos da Teams, y es una de las cosas que más me gusta de esta herramienta, es eh, el hecho de que podemos eh, personalizar la conversación, la comunicación, ¿no? Es una herramienta que ayuda muchísimo a la comunicación. Eh, ¿Por qué? Porque no solo podemos poner eh, textos, sino también podemos adjuntar una serie de, de, de, de, de elementos, ¿no? Eh, como decía Johnny, ¿podemos adjuntar? Sí, podemos adjuntar, ¿no? Yo clico aquí en adjuntar, bien, y me da la opción de adjuntar eh, de OneDrive, ¿no? De Share Files, de Google Drive, o incluso desde mi propio equipo, yo puedo adjuntar archivos, ¿no? Incluso puedo adjuntar examinando equipos y canales de otros equipos, otros canales que yo tenga, ¿no? Mes. Ah, sé que tenía alguna, alguna consulta. Eh, entonces, ¿puedo, ¿puedo yo agregar aquí eh, archivos, no? ¿Puedo yo agregar archivos? Sí. Eh, ¿Qué más puedo agregar? Otra de las cosas que puedo agregar son emojis, ¿sí? Puedo agregarle emojis a mi comunicación. O sea, para no hacerla tan, eh, tan plana, ¿no? Puedo agregarle algún emoticón a mi comunicación, ¿no? ¿Sí? Eh, otra cosa que puedo agregar son GIFs, ¿sí? Los GIFs, esto, esto eh, les gusta mucho a los alumnos, ¿no? Eh, puedo agregarle algún GIF eh, para que ellos puedan, puedan, puedan verlo, ¿no? ¿Sí? Mi presentación, bienvenidos, y si les pongo un GIF, ¿no? Por ejemplo, voy a, voy a hacer esa, esa, esa modificación, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si yo quiero modificar un texto que ya tengo? Por ejemplo, yo quiero modificar mi, mi, mi, mi, mi anuncio, ¿no? Eh, vengo acá, pongo los tres puntitos, pongo editar y aquí cuando pongo en editar puedo poner un gif, ¿no? Aquí puedo poner hello y me salen una cantidad de, de gifs, ¿no? Puedo poner, puedo buscar ahí una cantidad enorme de, de gifs que pueden utilizar, ¿no? Le pongo ahí hello, ¿sí? Y le hago clic aquí al check y ya lo publiqué eh, pero ya Call GIF, ¿no? Para que sea más divertido, por decir, nuestra, nuestra, nuestra invitación, ¿no? Eh, ¿Qué otra opción te da? Te da la opción de también de poner adhesivos, stickers, ¿no? Puedes utilizar cualquier sticker e incluso hay una opción muy interesante eh, en la que puedes poner memes. Si ves acá, dice memes. Y tú puedes fabricar tus propios memes, ¿bien? Acá tú puedes elegir la imagen que tú quieras y puedes publicar tus propios memes, ¿no? Por ejemplo, puedes elegir este, y aquí te da la parte, en la parte superior, en la parte inferior, para que tú puedas eh, poner texto, ¿no? Eh, mi cara, ¿no? Cuando los alumnos aprueban, ¿no? Sí. Entonces lo puedo publicar y ahí está, ¿no? Me sale mi, mi, eh, mi meme personalizado, ¿no? Eh, ¿Qué otra opción me da? Me da también la opción de eh, poner archivos stream o links stream. Stream, si no conocen la herramienta, se las recomiendo mucho. Stream es como un YouTube de Microsoft, pero eh, solo enfocado en eh, trabajo y educación. ¿Sí? Es, es como un YouTube, pero de Microsoft. Una herramienta muy, muy... Muy interesante, en el que van a encontrar eh, videos, básicamente videos, eh, relacionados con eh, eh, el estudio, el trabajo, ¿no? Y eh, e incluso pueden poner acá los links, los vínculos, para que el video se pueda ver, ¿no? Eh, ¿Qué otras opciones tenemos aquí? Tenemos también esta opción de elogio, ¿sí? Eh, aquí podemos poner un elogio. De repente algún alumno hecho, ha hecho, ha participado correctamente, ¿no? A, o ha trabajado bastante bien, eh, le podemos poner un elogio, ¿no? Eh, creativo, ¿no? Para, acá escribimos el nombre. A ver, a Cristian, aprovechando que es parte, ¿no? Y acá podemos poner una nota, ¿no? Eh, muy buen trabajo, ¿no? Sí, muy buen trabajo. ¿no? Entonces, mi vista previa, más o menos así se va a ver, ¿no? Eh, y si ya está conforme pongo en enviar, si no pongo atrás, eh, puedo cambiar acá, ¿no? Y una vez que ya esté listo, pongo en enviar y ya aquí, miren, va a salirme el elogio, ¿no? El enviado a Cristian, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos poner? Aquí hay otra opción de aprobaciones, ¿no? O sea, eh, son como, eh, esto esto bueno, esto se utiliza más para el trabajo, ¿no? Una solicitud de aprobación yo quiero que me aprueben algo me pueden este, para que no me estén escribiendo simplemente eh, les doy la opción de que me hagan clic aquí para que me hagan algunas aprobaciones no yo puedo poner acá algunas eh, bueno esto yo por ejemplo lo utilizo para cuando tengo alguna consulta no eh, y veo que los alumnos este, eh, no me estén respondiendo ¿no? uno por uno sino más bien es como una especie de una eh, una pequeña encuesta pero eh, muy chiquita no y bueno, después tengo muchas más otras opciones. Estas opciones ya son agregadas por mí, que son casi eh, que ya les voy a mostrar cómo lo vamos a agregar, ¿no? Pero todas estas opciones las puedes utilizar, ¿sí? Eh, y lo mismo pasa eh, con los chats. Esto que estamos viendo aquí es un gran chat, ¿sí? Esto es un gran chat, ¿se dan cuenta? Es como un chat grande, ¿no? Pero también lo podemos hacer de manera personalizada. O sea, podemos trabajar en los chats y podemos trabajar aquí cada uno de nuestros chats. por ejemplo eh, aprovechando que yo tengo a, eh, aquí a, a Cristian de Jane que ha entrado, voy a escribirle a Cristian, miren, voy a escribir a Cristian un chat, ¿no? Hola Cristian, ¿sí? Entonces yo estoy escribiéndole ahora a Cristian un chat, ¿sí? Entonces cuando yo le escribo un chat, miren, eh, aquí me sale una opción que dice enviado, ¿no? O sea, ya ha sido enviado este chat y si Cristian lo ve, Aquí me va a aparecer un ojito en el que eh, me dice que ya lo ha visto, ¿no? Entonces, bueno, acá no se está actualizando, eh, pero ahora, ahora lo actualizo. Ahí está, ya se actualizó, ¿eh? Me sale un ojito en el que me dice ya está visto, o sea, ya lo vio Cristian, ¿no? Ya lo ha visto Cristian. Entonces, bueno, acá Cristian me responde, ¿no? Ya, y aquí, eh, Johnny, mira, aquí también tengo la opción que mostré en, en la parte de publicaciones. ¿eh? Formato. ¿Sí? Incluso acá me da una opción adicional, ¿no? Eh, establecer op opciones de entrega, ¿no? Eh, y acá me da la opción de archivos, ¿no? Puedo cargar desde OneDrive o desde mi equipo, ¿no? Yo puedo cargar aquí un archivo y eh, se lo puedo compartir a Cristian, ¿no? Igual puedo comunicarme con Cristian eh, a través de eh, emoticones, ¿no? Eh, GIFs, puedo utilizar todas estas opciones, ¿no? Entonces... Sí, sí tienes las opciones en chat, ¿no? Y esta es una, una opción muy interesante porque ya no necesitas un WhatsApp, ¿no? Ya no necesitas un WhatsApp porque ya tienes esta opción, ¿no? De hecho, eh, los chicos siempre quieren, ¿no? WhatsApp, WhatsApp, profesor, para, para las comunicaciones del grupo, ¿no? Entonces, yo ya no utilizo WhatsApp, simplemente eh, trabajo con el chat eh, del salón, ¿no? Del chat del salón y ahí mismo ellos este, tienen sus consultas, ¿no? Es más, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, si ustedes están trabajando, yo siempre les digo eso, ¿no? Eh, por ejemplo, tengo una duda, ¿no? Profesor, ¿no? Eh, ¿Para cuándo es la tarea, no? La típica, ¿no? Porque siempre ponen esta, ¿no? Entonces, pero para ¿cómo hago para que el profesor se entere, ¿no? O ¿cómo hago para que eh, eh, el ad o, o una persona en específica se entere? Pongo arroba, ¿Sí? Y aquí puedo mencionar a alguien, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar a Karina, ¿sí? Profesor, ¿para cuándo es la tarea? ¿No? Supongamos que Karina es la profesora, ¿no? Entonces, yo pongo Enter y ya mandé mi, mi mensaje y esto le va a llegar a Karina diciéndole que Andy lo ha eh, mencionado, ¿no? Y Karina va a tener la opción de poder ver este, este mensaje, ¿no? Y, ah, ok, y Karina me responderá, ¿no? Es para el lunes o para el viernes 13, ¿no? A las 5 de la tarde. Entonces, ya evitamos también el tema de que nos estén mandando muchos correos, ¿no? Porque me llegan a mí también muchas veces muchos preparados y me dicen, ¿no? Entonces, ¿no? Yo, yo puedo responder a esto, ¿no? Eh, ¿No? Eh, y, y así se puede, puede ir la comunicación, ¿no? Entonces, eh, ya aquí también evitamos eh, eh, tener tanto correo cruzado, ¿no? Porque siempre sí, pues, veces me llegan tantos correos de alumnos, de institucionales, ¿no? De todos lados, que oh, se pierde la comunicación del alumno muchas veces, ¿no? Entonces, esta es una opción para que no se pierda, ¿no? Y de hecho también ayuda mu mucho, mucho al, al, al salón en, en darse comunicaciones, ¿no? Alguien pone aquí y, y algún otro alumno le puede responder, ¿no? Eh, eh, para eh, facilitar también la comunicación, ¿no? Y como esto, eh, bueno, pero ya depende de cada quien, ¿no? Pero como esta plataforma también está en celulares, entonces también lo podrían visualizar desde su celular, ¿no? No tendrían que estar conectados a una, a una computadora para responder estos mensajes, ¿no? También lo pueden hacer desde un celular, ¿sí? Entonces, estas son algunas opciones que eh, tenemos, ¿no? E incluso esto se puede hacer también desde los grupos, ¿no? O sea, aquí cuando entras a un grupo en particular, ¿Sí? Eh, Johnny por ejemplo no, yo ya no voy a trabajar contigo sino vamos a trabajar con todo el grupo eh, puedo poner aquí eh, también adjuntar archivos para este grupo y solo lo va a ver este grupo ¿no? una conversación solo para este grupo y puedo mencionar a alguien también con un arroba pero tiene que ser en este grupo ¿sí? entonces ahí podemos trabajar también eh, en equipos a ver, aquí tengo una, una pregunta de Karina. Me dice Andy, ¿se puede programar los tiempos para trabajar en equipos y luego retomarnos en la sala común? ¿Cómo como sería? Ya, Karina, lo que tú me estás mencionando es eh, cuando hacemos una, una videollamada, ¿verdad? Eh, en una videollamada, cuando tenemos una videollamada, eh, sí, sí podemos formar grupos en, en, dentro, de la, dentro de la videollamada y después estos grupos podemos eh, darles un tiempo y eh, después pueden salir del grupo, unirse al grupo, como se trabaja en Blackboard o como se trabaja en Zoom. De hecho, Microsoft Teams y Zoom son muy parecidos en sus videollamadas. Es prácticamente lo mismo. Es exactamente lo mismo en sus videollamadas. ¿sí? Pero, eh, ojo Karina, que esto, lo que estoy mostrando ahorita, en Microsoft Teams, pero esta parte de, de, de, de, de, lo, de las clases, no es una videollamada. Esto es como un espacio de trabajo. Es como una especie de Facebook, pero de nuestra clase, ¿sí? Entonces, aquí eh, esto, los alumnos tienen libertad para eh, eh, poner el, eh, o trabajar en este grupo, ¿no? No es como que, no que tienen un, un, un espacio, un horario específico para trabajar aquí, ¿no? Ellos pueden trabajar en eh, todo el momento que guste ¿no? Lo que tú me mencionas es más una opción para cuando se hace una videollamada, pero sí, también tienen esa opción pero aquí no estamos viendo todavía videollamadas. no y De hecho, no, no, no lo vamos a poder ver en este taller. ¿no? Pero si gustan, eh, yo he creado eh, varios videos de, de, relacionados a Microsoft Teams, de, de cómo se trabaja la herramienta. Y eh, al final, si quieren, les comparto algunos links para que ustedes puedan ver cómo se crean clases, cómo se trabajan en grupos. Eh, hay una opción muy interesante también de, por ejemplo, yo estoy trabajando en Microsoft Teams, y este, quiero pasarme a otra, a, otro, a, otro, a otra plataforma, como por ejemplo una tablet. ¿ya? Y me puedo pasar de mi computadora, de mi PC o de mi laptop a mi tablet, ¿no? Y de mi tablet a mi celular o de mi celular a mi PC, ¿sí? Eh, y, puede, y puedes ir ahí eh, en diferentes plataformas, ¿no? Sin necesidad de salir de tu, de tu cuenta, ¿no? Puedes ir saltando. Hay, hay muchas opciones que que nos da, ¿no? Que nos está dando esta, esta, esta herramienta. Por ejemplo, a ver aquí, en el grupo 1 Yane, eh, ¿no? Me ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y aquí, como se dan cuenta, me sale una robita para decirme, mire, este está mencionando. Y aquí, en la parte de actividades, como les dije, va a aparecer todo lo que están haciendo, ¿sí? E incluso, eh, ahí, está, ¿no? me va a aparecer eh, qué, qué están diciendo, ¿no? Para estar al tanto de estas herramientas, sí. alguna alguna otra consulta hasta el momento. Sí, buenas tardes. Solo una consulta. Cuando tú revisas el chat, ahí te aparecen todos los chats en los cuales has participado. Sí. Sí, aquí te aparecen todos los chats en los cuales tú has participado. Y, y esos chats digamos que están activos. Tú en algún momento puedes continuar ahí respondiendo y, y esos chats digamos que son como diferentes WhatsApp. Sí, exactamente. Es como un WhatsApp que tú cuando conversas con alguien, tienes un, una conversación con esa persona, esto queda igual. Se queda ahí con esa persona. Y si tienes una conversación en grupo, también se queda Es exactamente como el WhatsApp. ¿no? Grupos de WhatsApp, chats personales con WhatsApp, es la misma manera, ¿sí? Eh, yo acá tengo mis chats, bueno, este, hay, bueno, es una mayoría de conversaciones con, con, alumnos, ¿no? Pero también hay algunos con grupos, ¿no? Por ejemplo, este, este de un grupo, por ejemplo, ¿no? Eh, este es otro grupo, ¿sí? Este es otro grupo, ¿no? Que se queda, ¿no? Este es de otro, de otro, de otro taller, ¿no? Con otros docentes, pero, para que vean que sí, se, queda, ¿no? es, es, se quedan grabados ahí. Y, y si quiero retomar, como bien dices, la comunicación con ese grupo, con esa persona, puedo utilizarla desde ahí. ¿no? Eh, aquí, incluso en el chat, cuando pongo aquí en la parte de chats, y pongo aquí, si te das cuenta, en la parte superior derecha, un cuadradito con una rayita. Nuevo chat. Ahí yo puedo poner un nuevo chat y puedo comunicarme con cualquier persona que esté dentro de la universidad. O sea, pongo U20, uh, me van a aparecer todos los 20s que hay? ¿Entiendes? Entonces, esta es una forma también para comunicarnos con, con las personas de la universidad, ¿no? Que queremos trabajar, ¿sí? Eh, entonces, a, aquí puedes, puedes crear un nuevo chat, ¿no? Entonces, no necesitas tener el número de la persona para que lo escribas, sino simplemente su código o su nombre completo y eh, puedes trabajar, ¿no? Eh, puedes hacer chats grupales también, puedes, puedes hacer chats grupales, ¿no? Puedo trabajar chats grupales, eh, Puedo filtrar mis chats, ¿no? Acá también puedo filtrarlo por contactos, ¿no? Entonces, hay una, una opción bastante, bastante múltiple en lo que son las comunicaciones, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta que tengan? Bien, ok. Continuemos entonces. Ahora, eh, quiero mostrarles cómo trabajar de manera colaborativa, ¿Sí? Y aquí justamente vamos a ver la otra opción. ¿sí? La opción que está al costado de publicaciones, que es la opción de archivos. Si yo entro aquí a la opción de archivos, ¿sí? eh, se van a dar cuenta que me va a aparecer esta pantalla y dentro de esta pantalla eh, me va a aparecer como si fuera un, un, un OneDrive. No sé si han utilizado OneDrive o Google Drive, ¿no? algún, algún repositorio en la nube. Eh, me va a aparecer esta opción. Entonces aquí yo voy a poder eh, crear o cargar archivos eh, Office. Puedo trabajar con Word, Excel, PowerPoint o eh, blog de, de notas. Si quiero crear un nuevo archivo, simplemente pongo aquí en nuevo, hago clic en esta, en esta flechita para abajo y puedo crear una carpeta y acá como les comentaba, no puedo crear un documento en Word Puedo crear un libro en Excel. Puedo crear una presentación en PowerPoint. Puedo crear un blog de notas en OneNote. O incluso puedo crear un Forms, ¿no? Un, un, un, como una encuesta en Excel. Entonces, si yo clic aquí en documento en Word, ¿sí? Me va a decir el nombre que quieres ponerle. Me voy a poner Taller. ¿Sí? Taller. Entonces voy a crear. Bien. Bien. Y automáticamente el Word se va a abrir, pero se va a abrir dentro de la misma aplicación. Si se han dado cuenta, yo no he salido para nada de eh, mi navegador. Yo estoy, desde que empecé la, la charla, desde el mismo navegador. O sea, no he abierto otra aplicación, no he abierto Word, no he abierto nada. Estoy en el mismo navegador y eh, ya miren, se me abrió el Word, ¿no? Entonces, aquí voy a poder trabajar, ¿sí? Eh, a, ver, a ver, quienes estén conectados, eh, quienes estén en el, en el equipo, les, los invito por favor que entren al Word para que puedan ver cómo se cómo se trabaja de manera colaborativa no sé si ustedes antes han trabajado ya con Google Docs sí o con este Microsoft Online ya, es la misma lógica que Google Docs solo que todo esto es de Microsoft y está dentro de Teams no entonces eh, cómo hago para entrar si yo estoy bien dentro del grupo dentro del equipo sí lo único que tengo que hacer es entrar a archivos sí le hago clic a archivos en archivos me va a aparecer este Word que dice taller FIE entonces, a ver, por porfa, Cristian Yane, Karina, quienes estén, eh, si pueden entrar ¿Sí? Para, para que puedan ver cómo se trabaja de manera colaborativa Ahí está, justo, miren, aquí está Y ingresé Ahí están conectados, ahí está, gracias, gracias ¿No? Yane está conectada eh, Karina también, ¿No? Entonces, miren, se pueden dar cuenta ya eh, podemos trabajar eh, de manera colaborativa, ¿No? Ahí está ¿no? Entonces acá eh, podemos em, empezar a trabajar y, eh, y todo lo que se trabaja aquí se queda guardado, no tenemos que estar guardando porque esto como está en, en la nube, ¿no? Eh, Microsoft Teams nos, nos ofrece un, una, un espacio en la nube de 10 gigas, así que eh, no creo que se llene, ¿no? Porque es bastante espacio para documentos, no sé, podemos, podemos poner todos los, todos los documentos, archivos que queramos, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy trabajando aquí y quiero conversar con Cristian o con Karina, ¿no? y digo, este, Cristian, este, eh, ¿cuál era la parte 3 del trabajo que teníamos que hacer? ¿no? ¿Cuál era el concepto? Entonces, para no estar regresando, a ver, ¡Ay, le voy a escribir un chat a Cristian! Entonces, no voy a ir acá a la opción de chats, para ver a chat aquí, a Cristian, para escribirle, ¿sí? Para no hacer eso, lo que puedo hacer de una manera mucho más sencilla, dentro de la mismo, del mismo Word, ¿sí? sin, eh, sin irme de aquí, es... Aquí en la parte superior derecha van a ver la opción de conversación, sí. Si ven acá en la parte de conversación le hacen clic, miren, y aquí ya se generó un pequeño chat de el Word de las personas que estamos aquí trabajando el Word, ¿no? Entonces yo le pongo hola, sí, y eh, aquí ya se va a empezar a trabajar en base a esto. ¿sí? Entonces si alguien me responde por aquí. Eh, pueda conversar, ¿no? Entonces podemos chatear por un lado y trabajar el documento por el otro, ¿no? Entonces nos da esa, esa posibilidad también, ¿no? Y el Word que está aquí es un Word que está... Bueno, es básicamente Word online, o sea, tiene casi todas las, las opciones de Word. O sea, se puede trabajar muy, muy, muy bien el Word con, con casi todas las, las opciones, ¿no? Eh, incluso se puede hacer un dictado de eh, lo que queremos que se escriba. Miren, voy a probar esta opción. Sí, esta es... Ah, espérense. Esta es una prueba de dictado. Sí, ahí está. ¿eh? Por ejemplo, ya lo es, ahí escribió ya. No, de dictado. ya lo puse, ¿no? Bueno, acá me lo he escrito así, ¿no? Entonces también podemos hacer dictado, ¿no? Entonces... Al ser una herramienta de Microsoft, ¿no? Eh, está, está muy linkeado. Y no sé si a ustedes les ha pasado con sus alumnos, muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que hacen un PPT genial en, en, en Google Docs, ¿no? Hacen un, un PPT genial en Google Docs. Eh, lo, lo presentan y sale movido, ¿no? Se mueve la letra, se mueve las imágenes, ¿no? O el Word, ¿no? Se les mueve el formato, ¿no? Ya, yeah, eso, eso pasa justamente por la incompatibilidad, ¿no? Eh, en este caso, como, como, como esto es el mismo Word, no va a haber ese problema de que se mueva, ¿no? Porque, porque es la misma herramienta que se está, que se está utilizando, ¿no? Y eh, otra, otra ventaja también que tenemos aquí es el hecho de que eh, si ustedes han utilizado Google Docs, eh, tienen que, para entrar a los Google Docs, tienen que loguearse con su cuenta de Gmail, ¿no? Porque si no es Gmail, no se puede entrar a Google Docs. Tiene que ser tu cuenta de, de Gmail, ¿no? Y una vez que entres a tu cuenta de Gmail, recién puedes trabajar. Eh, en este caso, eh, no habría excusa de los alumnos para que puedan trabajar un documento compartido, porque absolutamente todos los alumnos de UPC, bueno, por lo menos de UPC, eh, tienen una cuenta institucional, tienen un correo electrónico institucional. Entonces... No podrían decir, no tengo cuenta. No, no, si tienes cuenta, tienes tu correo UPC y ese correo UPC es el que te da acceso a todas estas herramientas. Entonces, eh, no hay, no hay pierde con eso, ¿no? Entonces, porque me ha pasado, ¿no? Ya, ok, trabaja en Google Docs. No, yo tengo iPhone, yo no tengo Android, yo no utilizo este, correos eh, Gmail, ¿no? Entonces, uy, créate un correo. ¿Y cómo se crea un correo? Y nos centramos en un, en un problema más grande, ¿no? Entonces, tienes que hacer tu tutorial de cómo crearse un correo, cómo entrar... ¿no? y, y eso a veces resulta mucho más tedioso, ¿no? eh, eh, pero esto no, no, aquí no hay excusa porque eh, todos tienen o utilizan eh, las cuentas de la universidad, no y es mucho más eh, accesible. ¿no? Entonces, no tengo que guardar nada aquí porque absolutamente todo lo que haga se queda guardado, no e incluso yo como docente, eh, si quiero ver cuál ha sido el avance de mis alumnos, no eh, puedo ver eh, las estadísticas, aquí pon, pongo en ponerme al día, y me dicen que han realizado cambios estas personas no eh, incluso puedo darles opciones de editar si quiero que eh, hacer cambios si quiero sugerir cambios no eh, si quiero darles algunos comentarios no y, y a mis alumnos no están trabajando esta parte y esta parte no es la más adecuada entonces le hago un nuevo comentario no eh, para que ellos puedan modificar no aquí le pongo no modificar y ya está, no y acá ya quedó una, un, un comentario de que dice que esta parte la tienen que modificar. ¿no? Entonces, podemos trabajar eh, con los alumnos. no yo, yo trabajo esto mucho para los trabajos en equipo. Nosotros hacemos trabajos en equipo y ellos tienen que trabajar en eh, justamente eh, un, un, un PPT y un Word. Y a mí me sirve esto mucho para ver quiénes están trabajando, quiénes están entrando, cuándo se conectan, ¿no? Corregir directamente desde la misma, desde esta misma opción para que ellos también puedan puedan verlo. Y esto evita también el tema de que muchas veces algunos dicen, profe, yo no tengo el, el, el, el Word, no tengo el Excel o el PowerPoint dentro de mi computadora, ¿no? Entonces, aquí no necesitas descargarte nada porque, como se han dado cuenta, todo esto es dentro de la misma web, ¿no? O sea, no tengo que salir a ninguna aplicación externa, ¿no? Entonces, bueno, estas son las opciones eh, que eh, nos da ¿no? Y aquí tenemos algunas otras opciones que es abrir en el navegador o descargar este, este documento en Word, ¿no? En el caso yo no les hago descargar porque como todos todo trabajamos desde la misma aplicación, yo puedo ver también desde la misma aplicación, ¿no? En este caso, bueno, si ellos podrían utilizar la opción de descargar para después de descargarlo, subirlo a Blackboard, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas, algunas de las opciones que eh, tenemos, ¿no? Eh, yo si quiero cerrar, quiero salir de aquí. Simplemente pongo cerrar. ¿Sí? Y ya se cerró, ¿no? Y aquí eh, se va a quedar este archivo compartido para que se puedan seguir trabajando, ¿no? De la misma manera que hemos visto el Word, puede ser el Excel, puedo utilizar el PowerPoint. No hay ningún problema. Entonces, es, todas estas herramientas son colaborativas. ¿Qué pasa si yo ya tengo un documento, ¿no? Y yo quiero que se trabaje ese documento. También puedo cargar archivos aquí. ¿No? Entonces yo puedo ir acá a cargar, ¿sí? puedo cargar una carpeta o puedo cargar un archivo, pongo la opción de cargar archivos y me va a dar la opción de que yo pueda traer aquí también archivos. Puedo traer cualquier tipo de archivos, pero si el archivo que estoy cargando es Excel, Word o PowerPoint, automáticamente se va a convertir en un archivo eh, colaborativo. ¿Sí? Se va a convertir en un archivo colaborativo. Y voy a poder hacer la misma función que hemos hecho esto de colaborar. Vamos a hacer esa misma opción de colaborar. ¿Sí? Entonces, eh, todo esto, todos esta, todo todo estos documentos que se puedan crear aquí en la parte de archivos, se va a una cuenta de SharePoint, que es eh, de Office 365. Eh, así que ustedes no tienen que abrir nada, crear nada, ya todo está eh, preinstalado y, y preconfigurado para que todo funcione de esta manera ¿no? ahora yo también una de las cosas que hago eh, eh, aparte de colgar todos mis, mis, mis archivos en el, en el, en el Blackboard ¿no? eh, también muchas veces cargo eh, archivos acá eh, porque muchas veces algunos alumnos no lo encuentran ¿no? o se les pierde, no sé, o no pueden abrirlo, entonces muchas veces yo también creo archivos o coloco mis clases aquí por ejemplo, ¿qué pasa si quiero colgar una clase, ¿no? Pero no quiero que me la modifiquen, pues, ¿no? Porque, claro, si pongo mi clase acá y fulano entra y me empieza a borrar las, las PPTs, pues, ¿qué hago? No? Me, quedo, me quedo sin, sin, sin presentación. Entonces, eh, Microsoft Teams nos da una opción que es esta, que dice acá, miren, materiales de clase. Ya, en, este, en este documento o en esta carpeta... Todo lo que se ha creado o cargado a esta carpeta, como dice, como dice acá, mira, esta carpeta es solo eh, para archivos de clase de solo lectura. Solo los alumnos pueden leer los archivos, pero solo los profesores pueden editarlos. Es decir, todos los archivos que yo cargue aquí, ¿sí? O que yo cree aquí, ¿sí? Todos los, los archivos que yo cree aquí, eh, van a poder ser vistos por los alumnos, ¿sí? Van a poder ser vistos por los alumnos, pero no van a poder ser modificados por los alumnos. Pero los profesores sí van a tener acceso. En este caso, como todos los que, a los profesores que les he, les he agregado al grupo, al, a la clase, les he puesto como, como profesores, sí van a poder tener la opción de modificarlo, ¿no? Pero los alumnos no van a poder modificar. ¿Ellos van a poder entrar a este archivo? Sí, van a poder ver este archivo. Sí, pero no van a poder hacer modificaciones en este archivo, ¿no? Simplemente eh, van a poder ver ese archivo, ¿sí? Entonces, eh, esta es una, una, una, una alternativa, ¿no? Eh, que yo la utilizo mucho, ¿no? La utilizo mucho. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna consulta que tengan? Eh, ¿Qué pasa con los PDFs? Eh, ¿Los PDFs los puedo cargar? Sí, puedo cargar PDFs. ¿Los puedo trabajar colaborativamente? No, no puedo trabajar colaborativamente PDFs porque eh, PDF es de eh, otra empresa, es de la empresa a, Adobe y este, no, no está compatible con Microsoft para editarlo, ¿no? Pero todos los que son Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, sí se pueden trabajar de manera colaborativa y de manera nativa, además, ¿no? Muy bien. Ah, gracias, Cristian. Ok, seguimos entonces. Eh, entonces, ya, vemos, ya hemos visto cómo colaborar, ¿no? Ya hemos visto cómo trabajar archivos en colaboración. Ahora vamos a ver que al costado hay un más, ¿sí? Una aspa, ¿no? De un más, que dice agregar una pestaña. ¿Y para qué nos va a servir esto? Nos va a servir justamente para personalizar nuestro espacio de trabajo, para personalizar nuestro, nuestra clase. Sí, ah, antes de que me olvide. Si se dan cuenta, mira, en la parte inferior. ¿Se acuerdan que yo abrí un chat y empecé a conversar en el mismo Word? Ya, Aquí mismo me aparece, miren, ¿ve? todas las conversaciones que hemos tenido. Entonces todo lo que se haga va a quedar eh, evidenciado aquí. ¿no? Entonces es, es, eh, es, es muy transparente además, ¿no? Para ver quiénes han trabajado, quiénes no han trabajado. ¿Sí? Y esa misma opción la podemos hacer desde los grupos. ¿ah? Miren, aquí el grupo también tiene la opción de archivos y aquí estos archivos que se vayan a crear van a ser solo para este grupo y lo va a ver solo este grupo y va a colaborar solo este grupo. ¿no? Entonces, es, es la misma lógica solo que en grupos pequeños. ¿no? Eh, y bien, ¿para qué nos sirve este más? Si yo le hago clic aquí en el más, me va a decir agregar pestañas. ¿Y qué opción me va a dar agregar pestañas? me va a dar la opción de agregar cualquier aplicación adicional que sea o no sea de, eh, de, de Microsoft para que yo pueda trabajar dentro de esta eh, herramienta. Eh, ¿Qué aplicaciones puedo trabajar? Miren, acá están pueden trabajar Stream, pueden trabajar Excel, Insights, List, MindMap. Mindomodo, OneNote, PDFs, Polis, que son para hacer encuestas, SharePoint, Strello, Whiteboards, Vision, Wikis y un montón de aplicaciones que tienen aquí compatibilidad con Microsoft Teams, ¿no? Y cada vez son muchas más aplicaciones, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden agregar una pestaña, ¿no? Eh, para para eh, trabajar con esta, ¿no? Por ejemplo, quiero crear un, un Whiteboard, ¿no? pongo aquí whiteboard. ¿sí? Entonces se va a eh, linkear con whiteboard. Y se va a añadir whiteboard dentro de mis, de mis pestañas. ¿eh? Entonces, eh, asigne un nombre a su pizarra. La voy a dejar así como whiteboard. Voy a guardarla. ¿sí? Y se va a ir creando la pizarra. Y ya está. Y aquí ya al costado de archivos se me agregó se me agregó una pestaña. Eh, y, eh, y ya se me abrió esta aplicación, ¿no? Entonces, aquí ya tengo esta opción de trabajar este Whiteboard. Eh, los que estén en el grupo se van a dar cuenta que les va a aparecer esta opción. Si ellos entran a Whiteboard, ¿sí? Vamos a poder trabajar aquí también en esta aplicación, ¿no? <ríe> en este caso, incluso podemos hacer tra trabajos colaborativos, ¿sí? Bueno, es una pizarra, ¿no? Que nos va a servir para trabajar, ¿no? ¿Sí? Y ahí eh, todos los, los, los alumnos van a poder también trabajar eh, en, esta, en esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, aquí están trabajando también, ¿ves? Entonces, puedes añadir las aplicaciones que tú gustes, son personalizables, puedes añadirlas todas las que tú gustes, ¿no? Si trabajas con Trello, también puedes trabajar con Trello dentro de tu eh, Microsoft, ¿no? Eh, aquí hay una pequeña diferencia justamente de lo que les decía, eh, por ejemplo, ¿Qué pasa si yo quiero poner YouTube? ¿No? Canales de YouTube. Eh, yo agrego a YouTube. A, a, mi, a mi... A mi clase. Como YouTube no es de Microsoft. YouTube es de... Eh, de Google. ¿No? Eh, me da la opción de agregarlo. Sí, lo va a agregar como una... Como una aplicación. Le pongo agregar. ¿Sí? Y aquí me da una opción y me va a decir... Eh, si sí, eh, ¿Qué canal quiero agregar aquí? no? ¿Qué canal quiero agregar aquí? A ver que cargue. Y aquí, por ejemplo, si me va, si, si me crea, me va a crear la aplicación, se va a añadir, pero no se va a añadir de manera nativa, se va a añadir un, un poco forzada. ¿Sí? Voy a Se va a añadir un poco forzada. Es decir, no va a ser pues como cuando entras a una página de YouTube, ¿no? Sino va a ser como cuando entras a una aplicación de YouTube, pero, pero no es la más adecuada, ¿no? Las imágenes no van a estar tan bien, algunas van a estar más grandes, otras un poco más chiquitas. Y eso es un poco por la compatibilidad de, de, de las empresas, ¿no? De, son dos empresas distintas. Y, este bueno, pues este YouTube tendría que trabajar una versión exclusiva para Teams para que se agregue nativamente, ¿no? Pero difícil que suceda porque... este Google tiene su propia plataforma, ¿no? Que es este... Classroom, si no me equivoco, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar eh, una aplicación o, o, o a Google, o a YouTube, perdón? Eh, pero no está acá, por ejemplo. Yo trabajo con Geniali, ¿no? Geniali. Uy, pero Geniali no está en la aplicación. ¿Cómo hago? No puedo trabajar Geniali. Sí, sí puedes trabajar y Puedes trabajar cualquier aplicación que esté en la web. ¿Con qué? Con esta opción. Miren. Sitio web. Si ustedes le hacen clic aquí a sitio web, ustedes van a poder aquí añadir cualquier sitio web. ¿Sí? Cualquier sitio web. Simplemente le pongo el título. Geniali. ¿Sí? Y aquí me va a pedir que le ponga el URL. Entonces, voy a buscar aquí, Geniali, ¿Sí? voy a entrar aquí, voy a copiar el URL de Geniali, ¿sí? voy a cerrar esto, eh, pongo acá el código, el perdón, el URL de Geniali, y simplemente pongo guardar, ¿sí? y automáticamente ya está cargado Geniali, como pueden ver, ya se creó Geniali aquí. O sea, ya puedo trabajar Geniali directamente desde Microsoft Teams. ¿Sí? Como se dan cuenta aquí, estoy en Microsoft Teams. ¿eh? Entonces, aquí está Whiteboard y aquí está Geniali. Entonces, en Geniali ya yo puedo trabajar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, aquí pueden agregar la aplicación que ustedes quieran. Si yo trabajo, por ejemplo, con eh, Dojo Class. ¿No? Dojo Class. Dojo está acá. No hay Dojo, ¿no? Entonces si no está, pero está en Internet y la puedo utilizar a través de una página web, pongo sitio web, ¿No? Me pongo Dojo, copio el URL. ¿Sí? Eh, Dojo, class Dojo y eh, copio el URL. Pego el URL, pongo guardar y me va a abrir la aplicación de Dojo, ¿No? En este caso me dice que se rechazó la conexión. Esto hay una incompatibilidad. Eh, y este es el pequeño detalle que les decía de trabajar en la web y en el escritorio. No, Hay algunas páginas web que no se pueden ver por la web. Si no se tienen que ver con la aplicación de escritorio. Pero hay otras que sí se pueden trabajar. ¿no? Entonces, eh, puedo poner también YouTube, por ejemplo. ¿no? Si quiero ver eh, videos de YouTube, a ¿no? poner YouTube. YouTube. Entonces, pongo aquí. Está. Y ya me está cargando la pestaña de YouTube. ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso también YouTube eh, no me está cargando la, la, la aplicación, pero vamos a actualizarlo. Pero son algunas algunos detallitos con respecto a la versión de escritorio. ¿no? En la versión de escritorio, sí te funciona completamente estas, estas, estas opciones. ¿no? En este caso, sí nos ha funcionado genial, ¿no? hay algunas páginas web que sí van a poder funcionar correctamente. Hay otras que vas a necesitar el, el, la aplicación de escritorio. Pero bueno, ya dependerá de cada, de cada, de cada docente cuáles son sus opciones ¿no? que tiene. Entonces, esto nos va a permitir eh, organizar personalizar nuestro, nuestro, nuestro espacio de trabajo, ¿No? A, a gusto de cada, de cada docente, ¿No? ¿Qué, qué opciones utiliza? E incluso eso les va a permitir a los alumnos dentro de sus propios grupos, de sus subgrupos, ¿No? Personalizar su espacio de trabajo, ¿No? De repente si ellos están utilizando Canva, ¿No? No sé mucho, pero mis alumnos utilizan mucho Canva, ¿No? Entonces si no tienen Canva, ellos pueden poner también aquí, ¿No? Canva ponen la web de Canva, ¿sí? ¿Cuál es la web de Canva? ¿Sí? busco la web de Canva, copio el URL, pongo aquí, guardar, y ya se habrá creado la, la página web de Canva, ¿no? Bueno, en este caso, me está retrasando por el tema de, de que estoy trabajando en, en la web, ¿no? Y así, puedes este, personalizar y... Eh, Trabajar con diferentes aplicaciones, ¿no? Eh, hay muchísimas aplicaciones, muchísimas aplicaciones. De hecho, una aplicación que sí recomiendo, si ustedes empiezan a trabajar con esto, que utilizo yo, es Insights. Insights, esta de aquí, Insights. ¿Qué te va a permitir eh, Insights? Insights va a permitir ver qué es lo que está trabajando cada alumno. ¿Sí? Eh, miren, esta es una opción incluso que nos dice, ¿no? Dado que los alumnos no tienen acceso a Insights, desactive la opción de publicar en el canal de pestañas y a continuación seleccione guardar, ¿no? Entonces, no tiene sentido que pongamos esto, publicarlo, porque ellos no van a poder ver esto tampoco. ¿Y para qué me va a servir Insights? Insights me va a, es una herramienta que me va a ayudar a ver cuál es el, eh, el desempeño de mis alumnos, ¿sí? Que, o sea, cuánto tiempo están Andy, Andy, disculpa. Quedan cinco minutos. Ah, ok, ok. Eh, eh, ¿Dónde están conectados? ¿Qué tiempo están conectados? Eh, eh, ¿En qué parte han entrado? ¿No? Y esto es sumamente, sumamente interesante. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, esto era un poco para, para comentarles sobre, sobre las herramientas que, que, que, tenemos. ¿No? Yo acá tengo algunos ejemplos, ahora justo que me quedan estos cinco minutos. Quería mostrar algunas cosas que yo estoy trabajando. Esto es, eh, por ejemplo, a mis alumnos eh, eh, en clase, eh, les he pedido que se presenten a través de eh, Microsoft Teams, ¿no? Ya, ya no solo a través de, de que ellos mismos hablen, sino que se presenten a través de Microsoft Teams, ¿no? Y eh, que utilicen memes, ¿no? Videos, una canción, una música, porque también puedes poner videos de YouTube, ¿no? Eh, y es muy interesante, además muy divertido, ¿no? Porque tienes la opción de poner stickers, ¿no? Eh, que ellos mismos, este, ponen, no, canciones que hablan de ellos, no, entonces es bastante interesante porque dinamiza mucho eh, eh, eh, el trabajo con los alumnos. ¿no? Y además les gusta un montón, pues, porque es como si estuviéramos trabajando desde Facebook, no, es muy parecido a Facebook. Y ellos están bastante encantados, no. Eh, también he, he trabajado grupos, como se dan cuenta aquí, miren. Aquí están mis grupos en la parte izquierda. Ellos mismos han, han creado sus nombres, han personalizado sus grupos con sus, con sus emoticones y ellos mismos utilizan esta herramienta Microsoft Teams para hacer sus reuniones de grupo. ¿eh? Aquí han, estas son las reuniones que ellos han tenido, ¿no? Reuniones que ellos mismos se, han, se han, han hecho. Ya no tienen que estar utilizando otra plataforma para juntarse en grupo, ¿no? Simplemente aquí, desde aquí ya trabajan sus propios este, documentos, eh, tienen sus propios archivos, ¿no? Algunos... Algunos grupos, eh, miren, acá han trabajado sus, sus archivos, eh, o sea, sus trabajos de, de clase, ¿no? Y eh, se pueden, eh, ellos mismos pueden colaborar y eh, ustedes como docentes también tienen acceso a esto, ¿no? Entonces, son opciones, son opciones que tenemos eh, y lo más interesante, creo yo, es que eh, a los chicos les gusta, les gusta mucho, ¿no? Porque como se han podido dar cuenta, es hasta cierto punto bastante, bastante lúdico. Bien, bueno, si ¿sí tienen alguna, alguna consulta para, para que pueda resolverlas. Muchas gracias, Andy. felicitarte también por, la por el taller. Nos ha explicado a detalle el uso de esta herramienta que si bien la, la teníamos desde antes y estaba dentro de las aplicaciones de, de Microsoft Office, que al menos los de la UPC tenemos acceso a todos el, el, los aplicativos. Creo que no le hacíamos mucho caso hasta que pasó lo de la pandemia y obligado, nos vimos obligados a usar diversas herramientas que nos permitan también interactuar con los estudiantes. ¿No? Gracias por mostrarnos también las partes del, del, que permiten hacer un aprendizaje colaborativo, importante ahora, saber quién está trabajando, quién no. Así que te agradecemos por todos los tips también que nos brindaste ahora en Teams. Eh, a los profesores, si tienen alguna consulta. Varias ya se respondieron durante el taller, pero si tienen otras más pueden ir dejándola aquí. Yo voy a lanzar ahora el, la encuesta para que le respondan, sobre todo si son docentes de UPC, incluye una pregunta, si desean que se considere como horas de capacitación. Así que, eh, bueno, la pueden ir respondiendo, mientras yo le voy eh, pasando las preguntas a Andy. Nos, a ver, había una por aquí de de Cristian Alegre, nos dice que eh, se imagina que también puede conectarse la cámara tipo Zoom. Sí, sí, claro que sí, ¿no? O sea, eh, tienes la, cuando haces la, la, videollamada, tienes la opción de conectar la, la, la, cámara, ¿no? Tal cual es Zoom, ¿no? O sea, es, utiliza la misma, la misma eh, tecnología que Zoom para las videollamadas, ¿no? Entonces, eso también les permite a los chicos trabajar, eh, en grupos, ¿no? Y hacer videollamadas con ellos mismos. Gracias. Yane dice que si podría enviarle los videos que comentó en su clase para averiguar más acerca de Teams. Sí, a ver, yo acá tengo el, el link, ¿sí? Eh, a ver si se puede entrar. Sí, ahí está, ¿no? Ese es eh, mi canal. Ahí sí, tengo está en el... Varios, Genial. varios este videos que explican varias partes de, de Teams, ¿no? Si les interesa, ahí, ahí les dejo. Eh, eh, creo que, eh, eh, Gabriela, creo que eh, después van a publicar ustedes un post, ¿no? Ahí también, si gustan, tengo eh, información escrita, son words que les puedo pasar para que, como tutoriales, para que, para que siguen, ¿no? De que paso a paso de cada una de las cosas que hemos visto acá de manera muy rápida, ¿no? Ah, excelente. Sí, claro que sí. Cada Vamos a, a publicar posts, como bien dice Andy, en el blog de innovación educativa. Eh, ahí el, el profesor nos va a pasar eh, las presentaciones que nos está diciendo y los words, los vamos a colocar ahí también y podrán encontrar este video también de la, del taller en el blog de innovación educativa. Dice, entonces ya, bueno, solamente falta responder uno. Si tienen alguna otra pregunta, pueden irla dejando aún en el, en el chat. Listo. Listo. Entonces, el, bueno, muchas gracias Andy por acompañarnos en el taller. Muchas gracias a todos eh, por, por estar aquí. No se pierdan las sesiones, a continuación continúan dos, sobre Wildbus y y portafolios. Y el día de mañana cerramos, mañana también tenemos todo el todo el sábado completo de webinars y charlas magistrales así que no se lo pierdan eh, muchas gracias a todos gracias Andy gracias gracias a ustedes por la invitación muchísimas gracias gracias gracias